Ahora, lo que hay que hacer, otra cosa que se quiera darle a los que están conectados, tú también, te va a decir que estamos grabando. Mientras tú no aceptes, ¿Ah? claro, no te va a... Yo no estoy conectado, creo. Pero... Vale. Bueno, ahí lo... Hay lo... ¿Sí? puede que sea el YouTube. A ver. ¿Ya estamos emitiendo? Normalmente sí. Sí. A a sí. Live en YouTube está. No Copia el enlace de la transmisión. De la transmisión. Copia el enlace de la transmisión. Esto me lo mando para acá. No, no. La <coughs> ciudad <coughs> Si yo explica la gente que está online, empezamos cinco minutos. Este es el micrófono. Está activado. Eh, buenos días a a todos y a todas las que nos seguís online. Eh, vamos con un pequeño retraso, pero en cinco minutos eh, empezamos la segunda la segunda jornada de, de microbodegas. Buenos días, Ignacio. Mira, no te preocupes, pero no Gracias. <laughs> Gracias. Luego sí, pero a las 11. Sí. Buenos días. Buenos ¿Verás a alguien en la plaza? Y uh estamos -huh. Yo creo que sí. Buenos días, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Se me oye bien? así. Vale. Bienvenidos y bienvenidas al segundo día de estas primeras jornadas de Microbodegas. Yo soy Ignacio, técnico de, de la Coordinadora Campesina. Eh, antes de empezar, simplemente recordaros que eh, hoy tenemos dos mesas, dos mesas, dos mesas, dos mesas y después eh, nos vamos a, a la pausa café a la muestra de vinos que se dan en la escuela de enología. ¿de acuerdo? Eh, después de la segunda mesa. Eh, también recordaros que, bueno, dada la situación sanitaria, es muy importante que, que no os olvidéis de firmar, por si eh, esperamos que no, y no tiene por qué pasar, pero subiera si algún brote, que, que, que haya una trazabilidad de, de contactos. Entonces, acordaros, por favor, de, de firmar la, la asistencia. Bueno, eh, como vamos con un pelín de retraso, yo no me voy a extender mucho. Eh, simplemente, eh, hoy tenemos dos mesas que son, eh, desde nuestro punto de vista, muy importantes eh, para cualquier microbodega, porque eh, vamos a ver dos temas que son fundamentales. Uno, si nuestra, cómo ver eh, la viabilidad de nuestra microbodega. Estamos ya bien, eh, llevando bien los costes, eso, eso es algo que nos va a resultar eh, fundamental y por otro lado eh, la comercialización que es un tema que muchas veces eh, cuesta eh, cuesta eh, lidiar con él. ¿no? Entonces para, para el primer tema, para la viabilidad de nuestro proyecto contamos con eh, Andrea Vallebo Roldán. Eh, Andrea es madre de Emma y Martí y es cooperativista y desde 2011 acompaña a organizaciones y personas dentro de la economía social y solidaria a diseñar e implementar sus proyectos en el marco de la cooperativa Tandem Social. Eh, el objetivo que tienen es maximizar el impacto, la viabilidad y el impacto social, económico, ambiental, cultural y educativo de los proyectos que acompañan. Eh, sin más, os dejo con ella. Cuando termine su intervención, pues abriremos un, un turno de preguntas. Durante ese turno de preguntas, para que las personas eh, que nos están siguiendo a través del canal de YouTube puedan eh, eh, saber qué se ha preguntado eh, hacéis vuestra pregunta y yo la repetiré de tal forma que todo el mundo la pueda, la pueda escuchar, ¿de acuerdo? Pues sin más, Andrea, cuando quieras Muy bien, muchísimas gracias buenos días a, a todas y muchas gracias por invitarme a, a participar en estas, en estas jornadas ah, como, como os comentaba Ignacio, ¿no? en, en mi caso pues voy a intentar hablaros de, de la viabilidad ¿no? de un proyecto emprendedor pero antes de entrar en, en detalle ¿no? de, de, de este aspecto, sí que uh, me gustaría que pudiésemos eh, enfocar ¿no? un poquito en qué marco situamos ¿no? la, estos, este tipo de emprendimientos, ¿no? como puede ser el de, el de las microbodegas que podéis estar pensando o que ya habéis empezado a, a implementar. ¿no? Eh, como, os comentaba, como os comentaba en la presentación Ignacio, nosotros eh, desde Tandem Social potenciamos eh, un tipo de economía eh, diferente, no, un tipo de economía que no se centra en la, maximiza en la maximización de los beneficios, sino en, eh, en, resolver, ¿no? en resolver las necesidades de las personas y, y, y del entorno y del medio ambiente. ¿no? Ah, y eso para nosotras es muy importante. Y es muy importante también que a la hora de pensar y de diseñar ¿no? los procesos de eh, de emprendimiento, los diferentes modelos de negocio, podamos tener en cuenta eh, esos principios y esos valores que promueven una economía pensada ¿no? y centrada en las personas y, y en el entorno. Entonces, muy rápidamente vamos a, vamos a pasar, yo no veo las diapositivas, yo os voy a ir diciendo, eh, pero podemos, podemos avanzar a la 3. Ah, ¿no? ¿Por, qué, eh, ¿Por qué existe la, la, la, economía, la economía social? ¿no? Lo que llamamos economía social. Bueno, existe realmente porque tenemos eh, retos sociales importantes eh, sobre la mesa. ¿no? El modelo que tenemos actualmente eh, imperante pues, eh, no, no, lo que hace es agravar las situaciones ¿no? de desigualdad, eh, de falta de empoderamiento de las personas, ¿no? la globalización ha hecho ¿no? pues que, eh, que el, co el, el comercio eh, de proximidad eh, se pierda, el consumo de proximidad también y por lo tanto pues, aumente la despoblación, ¿no? la insostenibilidad del entorno con todo lo que, lo que generamos, ¿no? todas las actividades económicas que generamos, y el paro y la pobreza. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿no? Pues las empresas tenemos mucho que hacer ¿no? en, en, en este en, en este tema uh, básicamente somos parte del, del problema no las empresas son parte del problema porque generan muchas de muchas de estos retos sociales pero desde un punto de vista de economía social no desde la perspectiva de poner a la persona no y al entorno en el centro uh, y responder con la actividad económica a esas a, a sus necesidades y no a las necesidades de de incremento de capital, uh, las empresas también son parte de la, son parte activa de la solución, ¿no? Y esto ya es una realidad. Entonces, cuando dimensionamos, ¿no? Uh, nuestros proyectos, podemos tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué papel, qué rol queremos jugar eh, en, en este contexto, ¿no? Para poder generar un impacto positivo con nuestro modelo de negocio. Entonces, ¿qué propone, ¿no? En este sentido, la, la economía social, ¿no? Ah, propone, pues, eh, basarse, ¿no? En un interés y un beneficio colectivos, ¿no? Por tanto, en redistribuir esa riqueza y no en concentrarla, ¿no? En que la toma de decisiones sea democrática, ¿no? Gestión colectiva de las personas... Eh, y, y por supuesto también en función del bien común aportado no en función de cuánto capital tengo sino de lo que soy capaz de aportar a, al proyecto ¿no? a, el territorio es muy importante en el caso de la economía social lo local, ¿no? cuidar mucho lo local cuidar el, el arraigo territorial ¿no? la colaboración entre agentes territoriales eh, por supuesto el impacto ambiental ¿no? ser sostenibles con nuestra producción si pensamos en producción si tenemos que a, desarrollar ¿no? esta actividad clave en el marco de nuestro modelo de negocio Vamos a diseñarla de tal manera que eh, no deje una, una huella negativa, ¿no? sino que eh, el impacto sea neutro o eh, positivo para el entorno. ¿no? Y, y luego también, pues eh, miremos ¿no? cuáles son eh, las necesidades sociales eh, que existen en nuestro entorno, ¿no? en nuestro territorio, en el ámbito en el que en el que trabajamos, e, e intentemos ver cómo desde, nuestra, eh, desde nuestro proyecto, desde nuestra iniciativa, podemos dar respuesta. ¿no? Y en este sentido, el, el sector vitivinícola ¿no? pues tiene, un, tiene un, un, un papel importante a, a desarrollar, tiene un, un, un, un rol a jugar. ¿no? Si, podéis, si podéis pasar la, la diapositiva, por favor. Eh, porque al final la economía social no es un tema, de, no, no, no, no sabe o no, no distingue entre sectores. ¿no? Todos los sectores de actividad tienen potencial de generar impacto positivo, tienen potencial de desarrollar uh, eh, esa transformación social. ¿no? Y en ese sentido, uh, el sector vitivinícola es uno más. De hecho, ahora veremos algunos ejemplos prácticos ¿no? y, y reales de, cómo de, de, de, de entidades, ¿no? de, de, de empresas que están trabajando en este sector o colaborando estrechamente con este sector y que están desarrollando eh, actividades muy, muy interesantes con un fuerte, un fuerte impacto social. Ah, si podemos pasar, eh, entraremos ya en lo que es ¿no? estos, estos dos ejemplos que, que, os, eh, que os quiero compartir hoy. Ah, el primero es, eh, es eh, Luli Vera, que quizá algunas de vosotras pues, eh, hayáis oído hablar o conozcáis, es una, una cooperativa de iniciativa social de Balbona de las Monjas, está en Lleida, eh, y es una bodega, es una, es una bodega que, que crea, ¿no? eh, cultiva eh, y, y produce vinos eh, y aceites de, de alta calidad, ah, de forma sostenible con el, con el entorno, ¿no? de forma eh, procurando preservar ¿no? la tradición y, y, y, y de alguna manera pues, el territorio ¿no? ah, y trasladarlo a esos vinos, ¿no? a esas distintas referencias que están hechas con tanto cariño y además eh, la Olivera es un centro especial de empleo. Esto significa que las personas eh, que trabajan en la producción eh, y la comercialización de esos vinos en su mayoría son personas con algún tipo de, de dificultad o con algún ah, con capacidades diferentes ¿no? eh, y por tanto pues, eh, generando empleo en el propio territorio ¿no? de forma local para personas además que tienen dificultades de acceso ¿no? al, al, mercado laboral, al mercado laboral y dificultades de inserción social también. ¿no? Ah, la Olivera tiene como más de 20 referencias y, y, y es un proyecto pues, muy bonito y con mucho impacto ¿no? en el territorio que ha sabido muy bien entrelazar y, y generar alianzas territoriales potentes. ¿no? Eh, luego tenemos, un, otro, os he traído otro ejemplo, en este caso es una cooperativa que no es directamente del sector vitivinícola, sin embargo, sí que tiene, ha desarrollado una alianza muy potente con eh, los actores de, de este sector, ¿no? eh, concretamente en Vilafranca del Penedes, que es una zona, pues como algunos sabéis, ¿no? pues, eh, eh, con una gran tradición vitivinícola. ¿no? En este caso, eh, el, el, el, la cooperativa es también uh, ¿no? un, un centro especial de empleo y trabaja con con personas pues, eh, con capacidades distintas uh, y desarrollaron una alianza muy potente, ¿no? uh, una línea que en su momento era una línea muy innovadora para ver cómo uh, podían aprovechar ¿no? el sarmiento de la vid eh, que se generaba año tras año en, en el territorio ¿no? de forma que, que ese residuo, que, que, que de otra manera pues, se quemaba ¿no? y era desechado, a ver cómo se podía aprovechar ese residuo para generar más puestos de trabajo y para generar un producto que fuese, ¿no? eh, que tuviese un impacto, ambient, un impacto medioambiental positivo, generando así eh, una línea de gestión y oferta de, de, bio, de biomasa, ¿no? de pellet, procedente de, de restos de de restos de, de la poda de la viña. ¿no? Eh, esto tuvo muchísimo éxito. Es una alianza que hoy en día todavía, todavía continúa, que ha generado puestos de trabajo ¿no? y que ha, ha generado pues, una alianza muy potente entre una empresa eh, o empresas ¿no? del sector vitivinícola y, eh, y una empresa que desarrolla ¿no? pues, eh, este tipo de impacto social en el territorio. Son algunos ejemplos ¿no? de cómo nosotros también, desde nuestros microproyectos, ¿no? desde nuestros propios proyectos emprendedores, podemos uh, pensar ¿no? y, y, y ver uh, qué tipo de estrategias de este tipo también podemos desarrollar pues, para eh, potenciar y maximizar el impacto social que puede tener nuestro modelo de negocio. ¿no? Y esto nos llega un poco a, a, a ver ese diseño, ¿no? cómo diseñamos nuestro nuestro negocio cómo hacemos que, que nuestro modelo de negocio eh, genere no capte genere y entregue valor pero no solamente valor monetario, valor económico, eh, sino a uh, otro valor que es mucho más, mucho más potente ¿no? y, mucho más, y mucho más importante, ¿no? que es el valor social, el valor medioambiental, el valor cultural, el valor educativo, ¿no? que también podemos intentar trasladar a través del diseño de nuestro, de nuestro modelo. ¿no? Entonces, cuando analizamos ¿no? las diferentes partes que tiene a uh, nuestro modelo de negocio, tanto lo que es la parte más interna ¿no? como la parte más, más externa, podemos pensar en cómo desarrollar esas, esas estrategias de, de impacto, ¿no? Ah, ¿Cómo potenciar esos valores de la economía social? Entonces, ya sea a través de las alianzas estratégicas, ¿no? Como veíamos en el caso de, en el caso de Nouver ¿no? Eh, desde nuestras microbodegas podemos ver qué alianzas estratégicas desarrollamos para generar ese, ese impacto, ah, los recursos clave, ¿no? ¿Dónde obtenemos los recursos clave que necesitamos para desarrollar nuestra iniciativa, ¿no? Si trabajamos con proveedores locales. Eh, si eh, primamos ¿no? la proximidad a, a la deslocalización, ¿no? todas estas, eh, estas preguntas o estas cuestiones que nos tenemos que hacer a la hora de diseñar el modelo, o las actividades, ¿no? qué tipo de producción vamos a, vamos a potenciar o vamos a desarrollar, va a ser una producción sostenible, una producción eh, que cuida ¿no? y que tiene en cuenta pues, tanto a las personas como, como al entorno, ¿no? además puede ser eh, cosas que añaden ¿no? de alguna manera valor a, a, a nuestro producto, ¿no? eh, como algunas de vosotras ya, ya estáis haciendo, ¿no? destacando pues, esos elementos que os hacen diferentes ¿no? y que os hacen eh, exclusivos y, y que os, eh, que os posicionan ¿no? ah, de una manera totalmente distinta a como podían ser las, las, las grandes bodegas. ¿no? Hay que aprovechar ese, ese factor, esos factores diferenciales. Luego también todo lo que es la parte externa. ¿no? Cómo podemos facilitar ¿no? de alguna manera el acceso de nuestros productos a aquellos eh, segmentos que a lo mejor pues, no, eh, no pueden permitirse ¿no? Eh, comprarlos. Eh, de qué manera eh, podemos eh, ser más sostenibles en nuestra distribución. ¿no? Cómo podemos generar eh, procesos de distribución que sean eh, que no impacten negativamente en el medio ambiente. ¿no? Son preguntas ¿no? que nos tenemos que ir haciendo a la hora de diseñar nuestro modelo y que de alguna manera también afectarán ¿no? la viabilidad, eh, formarán parte ¿no? de, de, de ese estudio, de ese análisis de viabilidad económica que tenemos que hacer para ver si nuestra, si nuestra iniciativa es viable o no, pero en todo caso tenemos que que, que poder, Es importante ¿no? que podamos priorizar siempre que sea posible esas buenas prácticas en nuestro modelo de negocio uh, y que las tengamos en cuenta previamente a hacer el análisis ¿no? económico y el estudio de viabilidad para ver en todo caso pues, eh, la foto global como... Eh, Cómo podemos eh, sostener ¿no? ese, ese, esa proyección ¿no? de, de modelo con, con impacto social. Entonces, eh, vamos a entrar ahora eh, con un poquito más de con más detalle en esta parte, ¿no? en, toda la, en todo el tema de la viabilidad económica de nuestro proyecto emprendedor. Si podemos pasar las, eh, las diapositivas. ¿Cómo dimensionamos eh, la viabilidad económica de nuestro proyecto? ¿no? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta? ¿Podemos pasar, por favor? ¿Cuáles son las, eh, las cosas que tenemos que tener en cuenta para, eh, para garantizar o para analizar si nuestro proyecto es viable económicamente o no es viable económicamente? ¿no? Entonces, aquí hay una definición muy técnica ¿no? Que, que, que, no, que no vamos a leer ahora, eh, luego si te si, podéis tener acceso a la, a la presentación y lo, y lo podéis ver, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo importante? No? Nosotros tenemos que ser capaces de valorar si nuestra producción, ¿no? todo lo que nosotros eh, producimos, y por tanto ese producto final que nosotros vamos a vender, a, eh, es rentable teniendo en cuenta todo lo que hemos destinado, ¿no? Todos los recursos que hemos destinado para desarrollar esa producción. ¿Sí? esto eh, en términos pues, eh, económicos ¿no? es lo que llamamos los ingresos ¿no? que generamos a través de las ventas y los gastos en los que incurrimos a la hora de desarrollar nuestro, nuestro modelo de negocio ¿no? a la hora de eh, de producir eh, de desarrollar nuestra actividad económica y de producir por tanto pues en este caso ¿no? pues nuestros, nuestros vinos ¿no? entonces es importante que esos ingresos que nosotros generamos y esos gastos en los que nosotros incurrimos, la diferencia sea positiva ¿no? a, a corto, a, a medio largo plazo. Eh, ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces, para eso es importante entender ¿no? conceptos que son mmm, financieros que son fundamentales, ¿no? eh, conocer también qué herramientas financieras eh, nos pueden ayudar a analizar esa viabilidad y saberlas interpretar. ¿no? Entonces Hoy no podemos entrar en mucho detalle de todos estos conceptos, pero sí que vamos a ver ¿no? los principales que nos pueden ayudar a hacernos una idea, ¿no? A hacernos una primera aproximación sobre todo para aquellas personas que estamos menos habituadas ¿no? a, estos tipos de, a este tipo de conceptos más económicos y financieros. Y luego, pues eh, sí que os invito a que podáis a profundizar ¿no? en, en, en algunos de ellos, sobre todo en los que, en los que consideréis pues, que, tenéis, eh, que tenéis que, que generar ¿no? pues más conocimiento porque tenéis a lo mejor pues menos experiencia. ¿no? Entonces, eh, que, eh, si podemos pasar, que es súper importante ¿no? a la hora de, eh, de dimensionar todo esto, ¿no? el conocimiento estratégico del negocio, o sea, esto es clave y, y es algo que, eh, que vosotras ¿no? Pues, eh, pues tenéis ¿no? y eso es muy importante poderlo trasladar también al ámbito de la viabilidad económica, porque al final... A, tenemos que hacer unas hipótesis, ¿no? Y tenemos unas hipótesis de ingresos y unas hipótesis de gastos, ¿no? Entonces, en el caso de las hipótesis de ingresos, la estrategia es fundamental, ¿no? El conocimiento del mercado, el saber dimensionar bien, ¿no? A qué mercado me estoy dirigiendo, a quiénes van a ser... Mis, eh, mis, mis clientes potenciales, ¿no? ah, hacer hipótesis de cuánto voy a vender a cada uno de esos clientes potenciales ¿no? y basándome en, en datos, ¿no? sobre todo basándome en datos, ah, en datos eh, objetivos. ¿no? Ah, por tanto, un conocimiento del sector es clave y poder trasladar todo ese conocimiento a unas hipótesis de ingresos bien fundamentadas ah, también es clave ¿no? y que tengan que se correspondan, de hecho, con el esfuerzo comercial también que yo voy a hacer, ¿no? porque los vinos no se van a vender solos, No voy a tener que hacer un esfuerzo para eh, eh, enfocar la venta ¿no? y para cerrar las ventas ¿no? eh, con los distintos segmentos de clientes que yo identifique. Después seguramente en la parte de marketing veréis estrategias para hacer ¿no? Todo, toda esta parte. Entonces, una vez tenemos toda la dimensionada, ¿no? toda la parte de los ingresos, tenemos esas hipótesis hechas. Lo que es importante ¿no? es ver, vale, pero y, y toda la parte de gastos, cómo la dimensiono, ¿no? cómo la dimensiono para ver si ese proyecto es viable o no es viable económicamente. Entonces, ¿qué conceptos financieros tenemos que tener claros en este sentido? ¿no? Pues eh, tenemos conceptos antes de iniciar la, la actividad, ¿no? la ejecución de la actividad económica y algunos conceptos que nos marcan ese, ese momento y después durante la ejecución de la actividad económica también. Entonces, eh, antes de iniciar la actividad económica, ¿no? ¿cuáles son conceptos clave que tenemos que tener en mente? Las inversiones, sobre todo, ¿no? ¿Qué so y, ¿Y qué son? ¿no? Las inversiones son todos aquellos bienes, ¿no? Que nos tienen que ayudar a desarrollar nuestra actividad productiva a lo largo del tiempo, a largo plazo. ¿Sí? No son aquellos útiles que yo voy a consumir rápidamente, ¿no? En un mismo ejercicio económico todo lo que son las materias primas, ¿no? Todo este, este, este tipo, de, de, este tipo de, de conceptos son gastos, luego lo veremos, sino que son aquellos, eh, aquellos bienes que yo voy a usar durante más de un año, ¿no? Y que, por tanto, van a generar rendimiento en mi actividad económica durante largo tiempo, ¿no? ah, Es importante dimensionar las inversiones porque va a ser, eh, va a ser un, un punto de partida, ¿no? de, mi, de mi proyecto y no solo un punto de partida, sino que a lo largo ¿no? de, del desarrollo de la, de la actividad económica voy a tener necesidad de ir renovando esas inversiones, ¿no? de ir sustituyendo pues, eh, a determinadas máquinas, de ir acondicionando a eh, mi bodega, ¿no? de ir haciendo determinados trabajos que van a suponer a una inversión ¿no? y por tanto van a tener asociada una amortización. Y eso también es, es, es un concepto muy importante porque no es yo hago la inversión y ya está, sino que yo hago esa inversión y esa inversión no aparece en la cuenta de resultados, vale luego lo veremos, aparece en, en, en el balance de situación, forma parte de los activos que vamos a tener como organización, no como empresa, ah, sin embargo la amortización sí que va a ser un gasto que se va a tener que reflejar en nuestra cuenta de resultados, va a ser un gasto que nosotros vamos a tener cada año en nuestra actividad económica. ¿no? ¿Y qué es esa amortización? Pues es, es un término que se refiere al gasto parcial que yo voy haciendo del uso de ese bien que yo he adquirido. ¿no? Si ese bien me tiene que durar 10 años, yo cada año voy a estar gastando un poquito en el desarrollo de mi actividad económica. Por tanto, esa, ese gasto que yo estoy generando eh, lo tengo que reflejar en mi cuenta de resultados ah, para poder eh, saber si realmente estoy siendo rentable ¿no? con, los, con los recursos que yo necesito para poder desarrollar la actividad. Y las inversiones son recursos que, te, que yo voy a necesitar a lo largo del tiempo, por tanto, es importante ah, dimensionarlas. A previamente, ¿no? porque también va a ser muy importante a identificar si voy a necesitar recursos externos para poder adquirirlas ¿no? eh, eh, entonces va a ser importante dimensionarlas y también a la hora de hacer nuestra cuenta de resultados, nuestra previsión a futuro de esa cuenta de resultados para ver cómo nos sale de rentable o no la actividad económica, vamos a tener que imputar eh, las amortizaciones en la parte de gastos Luego, ¿qué más conceptos eh, vamos, a, vamos a a, a, a también a, a tener ¿no? en, en la parte de, de la cuenta de, de resultados? Si podemos bajar, es pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ¿no? ya lo que son en sí los gastos. ¿no? Una vez eh, hemos hecho esas inversiones y ya hemos hablado de un primer gasto que vamos a tener, que son las amortizaciones, uh, tenemos dos tipos de gastos clave. ¿no? Por un lado, los gastos fijos, que son todos aquellos gastos que eh, independientemente del nivel de producción que yo tenga se van a mantener prácticamente estables ¿sí? entonces estamos hablando de los costes de administración de gastos financieros, de esa amortización ¿no? que da igual que yo vaya a producir 5.000, 10.000 o 500 litros, porque yo voy a tener que amortizar igualmente la inversión que he hecho a materiales indirectos, gastos generales, ¿no? eh, mano de obra indirecta, bueno, diferentes tipos de conceptos de gastos que van a ser fijos independientemente de, de lo que yo produzca. ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, muy importante dimensionarlos porque es muy, uh, muy fácil que se nos disparen los costes fijos. ¿no? Es algo que acostumbra a pasar cuando dimensionamos un negocio. Vemos que los costes fijos están disparados. ¿no? Pues el alquiler sube más de lo que de lo que podemos absorber uh, o tenemos uh, mucho personal indirecto vinculado al proyecto. ¿no? Entonces hemos de ver, eh, dimensionar muy bien cuáles son esos costes fijos y ver que se corresponden con las hipótesis ¿no? De, de actividad, de generación de ingresos que nosotros hemos hecho. Luego tenemos lo que son los gastos variables, que estos sí que están directamente vinculados con eh, nuestra capacidad eh, productiva. ¿no? En ese sentido, si yo produzco, gasto. Si no produzco, no gasto. ¿no? Y aquí tenemos pues, la materia prima, ¿no? pues todo lo que yo necesito para poder desarrollar mi producto, los costes de distribución, por ejemplo. ¿no? Yo si no tengo producción, no tengo por qué distribuir. ¿no? Por tanto, va asociado, materiales directamente vinculados al desarrollo de la producción y también la mano de obra directa, siempre que ésta no sea estable. ¿vale? Y esto es importante. Si nosotros tenemos una estructura de personas estable, que no, cam que no cambia a lo largo del tiempo, no, no, tiene, no tiene alteración, esta estructura forma parte de los gastos fijos, si nosotros contamos con alguna parte de estructura fija, pero luego tenemos alguna estructura, ¿no? personas que en momentos punta nos echan una mano, ¿no? pues en el momento de la vendimia, en, ¿no? en momentos punta vienen y nos echan una mano, eh, entonces esos gastos se consideran gastos variables, el resto se considerarían gastos fijos. ¿no? Entonces aquí como ejemplo práctico, ¿no? pues para fabricar y vender un buen vino... ¿En qué gastos variables, en qué gastos fijos y qué, y qué inversiones se incurre. Algunos ejemplos, ¿no? Pues inversiones, ¿no? si empezamos de cero, pues necesitaremos una despalilladora, necesitaremos barricas, necesitaremos una embotelladora, climatizar el local, ¿no? Eh, todo esto son inversiones que yo hago y que no me suponen un gasto, pero la amortización de esas inversiones sí me van a suponer un gasto. Ah, los gastos variables, eh, como la materia prima, botellas, ¿no? los tampones, eh, las etiquetas eh, y los gastos fijos. ¿no? Pues todo el alquiler, la electricidad, los sueldos que sean estables, la publicidad, ¿no? eh, la diferente. ¿no? Por tanto, estructuramos de distinta manera los, eh, los diferentes conceptos que tenemos y los ubicamos cada uno dentro de sus partidas. Si podemos pasar a la siguiente y a la siguiente. Gracias. Entonces, otro, otro uh, concepto que va a ser muy, muy, muy importante es el concepto del punto de equilibrio. ¿sí? Uh, ¿Qué pasa? Es muy posible que si nosotros dimensionamos nuestra actividad económica el primer año, es muy posible que el primer año eh, no obtengamos beneficios, es muy posible que el primer año tengamos pérdidas. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, pues puede pasar primero porque estamos, eh, estamos empezando, ¿no? no estamos rodados, por tanto tenemos que hacer un esfuerzo eh, comercial importante y el retorno de ese esfuerzo comercial puede que no venga de forma inmediata, puede que tarde un poco, ¿no? entonces tenemos que contar que necesitaremos un tiempo para arrancar ¿no? y para poner en marcha todo el engranaje ¿no? de la actividad económica y eso puede suponer que durante un, un periodo de tiempo no ingresemos o ingresemos muy poquito, ¿sí? entonces esto también es importante de, de, de, cuando pensemos en las hipótesis eh, de ventas, tenerlo en cuenta, ¿no? nuestra capacidad real para vender el primer año, que va a ser eh, que no va a ser la misma que en años posteriores, ¿no? entonces tenemos que hacer ese aumento como gradual. Entonces es posible que teniendo en cuenta esto y además ¿no? teniendo en cuenta que las amortizaciones que vamos a, a tener que soportar, ¿no? porque habremos hecho una inversión eh, muy probablemente y eso nos va a suponer un gasto en la cuenta de resultados, ¿no? amortizando eh, la parte proporcional, puede suponer que, ah, que tengamos pérdidas el primer año. Es, es, es, es, es normal, ¿no? No, es, no, es nada, no es nada grave, eh, siempre y cuando seamos capaces de corregir eso en años posteriores, ¿no? ah, llegando ¿no? hasta el momento en que lleguemos al punto de equilibrio. Ese, ese, ese es el concepto que es, eh, que es clave, ¿no? que es cuando mis ingresos ah, igualan los, eh, los costes totales que yo tengo. ¿no? En ese momento yo estoy en punto de equilibrio y quiere decir que mi actividad es sostenible económicamente. Ah, entonces, ahí tenemos que visualizar en qué momento vamos a llegar a ese punto, ¿sí? ah, que en todo caso tendría que venir en el segundo o en el tercer año, a más tardar. Ah, si viene más adelante, tendríamos que ver por qué, no, tendríamos que analizar un poco por qué, ver si es sostenible o no sostenible aguantar pérdidas más de tres años eh, y, y en todo caso pues corregir ¿no? algunas de las hipótesis que habíamos hecho ah, y la, la correspondiente estrategia, para, para poder eh, redimensionar eh, esas pérdidas, ¿no? Pues el punto de equilibrio va a ser un, un, un concepto importante a, a tener en cuenta. Entonces, como herramienta, ¿no? Una de las herramientas claves que, que, por tanto, nos van a decir cuál es eh, la viabilidad, ¿no? ¿Dónde está ah, y en qué momento alcanzamos la viabilidad económica de nuestro proyecto? Es la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es, eh, es una herramienta básica a que nosotros tenemos que poder proyectar dentro de nuestros de nuestros planes de viabilidad. Tenemos que poder proyectar esa cuenta de resultados, por tanto, dimensionando, como hemos dicho, los ingresos, dimensionando todo lo que son los gastos a durante durante un periodo de tiempo determinado que acostumbra a ser de un año, ¿no? eh, que es lo que es un ejercicio económico. Eh, y es muy importante tener en cuenta que para hacer estas previsiones no tenemos que incluir el IVA, porque el IVA Uh, es un impuesto en el que nosotros como empresas somos meros intermediarios. Nosotros recibimos el IVA y luego lo, lo, lo devolvemos a, al Estado. ¿no? En ese sentido no, no, no hacemos nada más. ¿no? Entonces el IVA no tiene que formar parte de, nuestra, de del dimensionamiento, de la viabilidad económica de nuestra actividad, uh, sino que lo tenemos que dejar aparte. Por tanto, cuando, hagamos el cuando visualicemos ingresos y dimensionemos gastos, excluimos el IVA y nos fijamos solamente en la base imponible de ese, de ese concepto. Esto es importante. Más conceptos que, que, son, eh, que son claves y es importante tener en cuenta y que nos dan pie a otra herramienta que también es clave. Ingresos y gastos no es igual a cobros y pagos. ¿sí? Y esto es una, es una eh, son dos conceptos que a veces eh, se confunden. ¿sí? Así como los ingresos y los gastos a, no forman parte de la cuenta de resultados los cobros y los pagos forman parte de lo que se llama el cuadro de tesorería que también va a ser una herramienta muy importante y la principal diferencia es cuando yo ingreso eh, es porque estoy vendiendo un producto yo vendo un producto y en ese momento genero un ingreso genero un aumento en mi cuenta de resultados ¿no? o yo compro un recurso que necesito para producir en el momento en el que yo lo compro genero ese gasto ¿Vale? genero ese gasto y, por tanto, esa disminución en la cuenta de resultados. Sin embargo, esos momentos pueden o no coincidir con el cobro o el pago de esos productos o de esos servicios. ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos prácticos. ¿eh? Yo vendo un producto, ¿no? yo entrego el producto el o el servicio. En el momento en que entrego, por ejemplo, alguna entrega de, de, de, de vinos, ¿no? en el momento en que yo entrego un pedido, eh, genero ese ingreso, emito una factura y genero ese ingreso, pero Puede que no cobre hasta dentro de 30 días o hasta dentro de 45 días. Sí, entonces esa es la diferencia. ¿no? Yo genero el ingreso, pero cobro en otro momento. Puede ser un, el cobro puede venir en otro momento distinto. Y pasa lo mismo con los pagos. ¿no? Yo tengo unos gastos de producción. ¿no? Ah, yo genero esos gastos en el momento en que adquiero esos, esos recursos. Ah, los pago a 20, 30, 60 días ¿no? y luego ah, Vendo los productos y cobro, ¿no? Pues más adelante aún, ¿no? Por tanto, desde el momento en que genero el gasto hasta que cobro productos, pues hay cuatro momentos distintos ¿no? en, ese, en ese flujo que se corresponden con el ingreso cobro y el gasto pago. ¿sí? Por tanto, esto también, ¿por qué lo tenemos que tener en cuenta? Bueno, porque al final generan dos herramientas distintas, ¿no? Dos herramientas que son, que son importantes y que son clave. ¿no? Eh, ingresos y gastos, los veo, ¿no? Me dicen cuál es la viabilidad, la viabilidad económica de mi, de mi modelo, ¿no? de, mi, de mi proyecto emprendedor. Y, por tanto, a la cuenta de resultados. ¿sí? Yo ahí puedo dimensionar si estoy en positivo. ¿no? Si el resultado es positivo, significa que, a, que el proyecto, la actividad económica es viable. Si el resultado es negativo, tenemos que analizar por qué y, sobre todo, ver en qué momento llegamos al punto de equilibrio. ¿no? Y eso se traduce ya en resultado positivo y, el, y los cobros y los pagos. Para analizarlos tenemos otra herramienta que es el cuadro de tesorería. ¿De qué nos habla el cuadro de tesorería? El cuadro de tesorería nos habla de nuestra capacidad de hacer frente ¿no? a los pagos más inmediatos que tenemos, ¿no? de la liquidez que tenemos en la, en la empresa. Y son dos cosas distintas y son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, podemos tener un uh, podemos tener la cuenta positivo Podemos tener en la cuenta corriente un saldo positivo, muy positivo, pero sin embargo nuestra actividad económica puede, ser, eh, puede no ser rentable, podemos estar perdiendo dinero, ¿no? ¿Y por qué se puede dar este, esta diferencia? Bueno, por, ese, por ese, lo que hemos dicho, ¿eh? por esas fluctuaciones y esos diferentes momentos en los que yo ingreso y yo, y yo cobro, en los que yo gasto y yo pago. Como no van exactamente a la par, y además hay otros factores que intervienen, ¿no? por ejemplo, el IVA. ¿no? El IVA en el cuadro de tesorería lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso sí que me afecta a mi capacidad ¿no? eh, de liquidez, a la capacidad de liquidez de mi empresa. Afecta directamente a la capacidad de liquidez de la empresa. Porque ese IVA yo lo tengo que soportar y lo tengo que repercutir. Yo lo tengo que cobrar y lo tengo que pagar. En el momento en que yo eh, eh, eh, genero una factura o me, me emiten una factura. ¿no? Entonces, ese, ese IVA, hasta que no hago el impuesto trimestral y no lo pago no lo, debo, o lo pago o lo cobro ¿no? De, del Estado, ese IVA ah, lo tengo que lo tengo que de alguna manera que, que manejar yo, ¿no? lo tengo que, soy, soy la responsable un poquito de, de, de, de manejarlo ¿no? Y de, y, de, y de guardarlo hasta el momento en que lo tenga que devolver. ¿Ah? Entonces afecta la liquidez y en el cuadro de tesorería será importante pues eh, en este caso poderlo, eh, poderlo dimensionar. O sea, el cuadro de tesorería al final es muy importante porque me va a decir, me va a hacer la previsión de cuáles van a ser mis momentos de tensión, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos momentos en los que por una caída de la actividad, porque, eh, porque es un momento no punta, ¿no? Puede ser que, eh, que tengamos ¿no? momentos, y en, en nuestro caso puede pasar, que tengamos momentos en los que vamos a vender mucho y meses en los que vendemos muy poco, ¿no? Y esto es una pauta que se va repitiendo. Entonces, esos meses en los que vendemos muy poco... A, y por tanto significa que en, las ¿no? en los subsecuentes meses vamos a cobrar también muy poco, eh, esto tenemos que tenerlo en cuenta porque nos puede generar tensiones de tesorería, que eso quiere decir que podemos tener problemas pues, para, para hacer frente a nuestros pagos más inmediatos, ya sea de nóminas, ya sea de proveedores, ¿no? ya sea de, eh, de, de, de regularización de impuestos, ¿no? Entonces es importantísimo el cuadro de tesorería, tenerlo dimensionado a unos 12 meses uh, e irlo actualizando de forma periódica para evitar eh, sustos, ¿no? y sobre todo, y uh, para ser capaces de prevenir uh, estos momentos. ¿no? Entonces si nosotros identificamos que habrá un momento en el que no podremos hacer frente a nuestros pagos más inmediatos, si lo identificamos a tiempo, ¿No? Pues estamos a tiempo de reaccionar, estamos a tiempo pues, de, por ejemplo, ¿no? pues ir a ver a, a, a Fiare ¿no? o, o ir a ver a, a, a alguna, alguna cooperativa de crédito para que nos ayuden pues, a ofreciéndonos una, una póliza de crédito, por ejemplo. ¿no? Ah, estamos a tiempo de, eh, de negociar con proveedores ¿no? para alargar los pagos, ¿no? estamos a tiempo de reaccionar pero si esto no, no, lo, no lo controlamos antes, ¿no? No, no lo prevemos y nos lo encontramos en el mismo momento en que tenemos que hacer el pago de las nóminas, decimos no podemos hacerlo, ah, entonces no estaremos a tiempo de reaccionar. ¿no? Por tanto, ah, estos dos, eh, estas dos herramientas ah, van a ser clave a la hora de dimensionar la viabilidad económica y la capacidad de sostener esa actividad económica a lo largo del tiempo, ¿sí? a través de la liquidez. ¿Vale? por tanto son dos conceptos muy, muy fundamentales y aquí lo que tenemos un poco es, es un ejemplo ¿eh? que seguramente ya, ya habréis visto a ejemplos de cuentas de resultados os he puesto un ejemplo de cuenta de resultados y un ejemplo de cuadro de tesorería para que veáis un poco eh, el estilo ¿no? y es algo que podéis hacer vosotras o sea que tenéis que hacer vosotros en el marco de vuestros proyectos no es algo que se deriva a la gestoría o ¿no? y y un tercero y que yo me olvido al contrario, no tenéis que tener el control y, y vosotros sois al final los que sabéis de vuestro negocio, los que sabéis de vuestro proyecto. Por tanto, este dimensionamiento ¿no? y esta previsión solo la podéis hacer eh, vosotros mismos, ¿no? Entonces, si necesitáis ayuda porque os, os ¿no? son conceptos que os cuestan y herramientas en las que no estáis acostumbrados a trabajar, no pasa nada por, eh, por tener a alguien experto que os pueda echar una mano, pero siempre que sea que os pueda echar una mano, que no sea el que controle todo este proceso uh, o el que desarrolle toda esta previsión, porque los expertos, los que conocéis, vuestro negocio, pues, sois vosotras mismas, ¿no? Entonces, es, es importante que este ejercicio lo podáis hacer vosotras. Y igual con la, con la, con, con la cuenta, de, con, con el, el cuadro de tesorería, ¿no? Entonces, aquí veis que tenemos los ingresos, ¿no? Que podemos tener pues desde ventas, ¿no? Todos los ingresos por ventas, subvenciones, ¿no? A la explotación, que también ah, podemos optar a determinadas subvenciones que van a formar parte de nuestros ingresos y luego todos los gastos, ¿no? A los que podemos, a los que podemos incurrir, ¿no? Pues las compras de materias primas, la Variación de existencias ¿no? que tenemos eh, de estocaje, a los servicios externos que podemos tener, gastos de personal, las amortizaciones, muy importante, no, no dejárnoslas, y provisiones ¿no? que también hemos podido hacer. Esto nos da el resultado de explotación. Luego le restamos pues, los gastos financieros que podemos tener si tenemos una póliza de crédito, si tenemos un préstamo, ¿no? los gastos financieros y esto nos da pues, el resultado antes de impuestos y dependiendo de cuál sea nuestra forma jurídica pues, vamos a tener que pagar un impuesto de sociedades u otro. ¿no? Eh, y esto también se va a descontar de, de, ese, de ese resultado final y nos va a dar pues, eh, el resultado final del ejercicio. Luego, en el caso del cuadro de tesorería, esto está hecho por años, ¿vale? Primer ejercicio, segundo ejercicio, tercer ejercicio, el cuadro de tesorería está hecho por meses, ¿sí? Desde el momento en el que empezamos, ¿no? Hacemos una previsión a 12 meses a, de todos los, eh, los cobros y todos los pagos, ¿vale? Con el IVA incluido, en este caso con los impuestos incluidos. Aquí es el total, ¿no? A cobrar o el total a pagar, lo que tenemos que tener en cuenta y no la base imponible que es lo que hemos... Eh, proyectado en la cuenta de resultados y que es muy importante en la cuenta en el cuadro de tesorería que el gas el saldo acumulado que es lo que tenéis abajo del todo sea positivo cuando el saldo acumulado es positivo significa que no voy a tener problemas no voy a tener tensiones de tesorería si el saldo acumulado me da negativo en algún momento entonces es cuando tengo que ver qué es lo que hago para eh, para hacer frente a esa situación el saldo de tesorería eh, que es la fila justamente encima lo que nos dice es cuál es el saldo mensual, pero puede ser que un mes tengamos, eh, tengamos saldo negativo, pero sin embargo el acumulado pues sea positivo porque compensa ¿no? pues, eh, lo que hemos cobrado en meses anteriores por ejemplo, ¿no? entonces es importante eh, hacer, eh, hacer énfasis o mirar sobre todo el, lo que es el, el saldo acumulado para ver eh, nuestra capacidad de liquidez, ¿no? Y en todo caso, nunca o intentar ¿no? Que no, no quedarnos muy justitos con lo que es la tesorería porque siempre pueden haber imprevistos y esto es algo que también deberíamos poder dimensionar en nuestro, eh, en nuestro plan de viabilidad, ¿no? en, la, en los gastos, yo siempre recomiendo incluir una partida de imprevistos u otros gastos que pueden surgir, ¿no? Y en ese, y en ese punto, pues, añadir, pues, un, un, entre un 5 y un 10% ¿no? de todos los gastos que yo, tengo, que yo tengo asociados a la actividad productiva, por si acaso ¿no? pues igual nos pasa un poco con, con la tesorería, no nos quedemos nunca muy muy justitas uh, sino que intentemos siempre tener un poco de cojín de colchón por si, eh, por si viene algún imprevisto por si, eh, bueno, hemos estado no en, eh, estamos en pandemia estamos en una situación muy muy muy crítica eh, que ha llevado pues, a que muchos negocios tengan directamente que cerrar las puertas ¿no? por, eh, por problemas de este tipo, ¿no? ya no porque la actividad no sea sostenible, sino porque no éramos capaces de soportar ¿no? eh, el, el, la tensión de los, de los pagos que teníamos que hacer ¿no? a corto plazo. Eh, y esto ha supuesto pues, eh, eh, problemas muy, muy, muy, muy, muy fuertes, en, en, sobre todo en negocios pequeños. ¿no? Por tanto, en ese sentido, ser conservadores, ¿no? ser, eh, ser previsores y eh, dimensionar muy bien, ¿no? tengamos ese, ese colchón siempre a punto por si puede venir algún momento en el que lo podamos necesitar. Y, y ya está, esto es todo lo que, lo que quería compartir hoy con, con vosotras, eh, siento que es poco rápido ¿no? y que son muchos conceptos, pero pero bueno, espero que, que más o menos se haya, los haya transmitido más o menos bien y que hayáis podido escucharme bien desde allí. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues eh, estaré encantada de, de responderos. También al final de la presentación tenéis mi correo electrónico. Si alguien pues, en algún momento pues quiere hacer alguna pregunta concreta sobre algún aspecto, estaré encantada de, de, da, de daros respuesta en, en, en lo que me sea posible. Muchas gracias a todas. No soy Go Ignacio. No. Ah, Perfecto. Vale. Ah. Ahora sí. Vale, pues nada, simplemente muchas gracias, Andrea. Ya eh, abrimos un, un pequeño turno de preguntas. Eh, como he comentado al principio, para que la gente que lo está siguiendo eh, por el canal de, de YouTube pueda pueda escuchar la pregunta, pues eh, la hacéis y yo la repetiré, ¿de acuerdo? También para que Andrea la, la escuche bien. Mientras... ¿Alguien? Eh, sí. Bueno, no la pregunta la la pregunta. ¿Cómo se acompaña un fiscal modelo de economía de la vida de Yo, cuando pienso... De acuerdo, la escala. Sí, bien, de hecho, Andrea, nos pregunta eh, cómo se compatibiliza el modelo de economía social y solidaria con eh, un modelo de microempresa, eh, porque eh, con la idea de... de, de que normalmente se tiene de que en la economía social son eh, de una dimensión económica más grande, ¿no? Entonces, eh, comentanos un poquito eso. Vale, es curioso porque en, en, desde nuestro punto de vista o desde, desde donde nosotros trabajamos, eh, no, es, sí. al con, es al contrario, la economía social es muy, de muy acuerdo. chiquitita. Así solucionamos problemas técnicos. Eh, ¿Más preguntas? Y vamos apuntando. Vale, yo sí le voy a hacer una pregunta también. Sí. Eh, yo también, eh, Andrea, te, te quería lanzar la pregunta de, de a la hora de hacer el, nuestro, nuestro, nuestro plan de negocio, eh, eh, de qué manera nos puede, nos puede ayudar a, a fijar el precio de nuestro producto, que es un tema eh, bastante, bastante delicado. Y luego, respecto también a la economía social y solidaria, ¿qué ventajas e inconvenientes le ves tú respecto a otros, otros modelos, como puede ser una SL o, o una sociedad limitada unipersonal? Vale, ¿se me escucha ya? ¿No? Vale. ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale, perfecto. Muy bien. Eh, es que yo ahora ya no oigo a Ignacio, ¿eh? Hablo, ¿eh? Se me escucha bien. Bien. Uh, la primera pregunta, ¿no? Es, es, eh, es eh, Me parece muy, muy, muy curioso porque en, en, en nuestro caso, bueno, yo soy, yo soy de, eh, de Barcelona, de Cataluña, y en, en Cataluña la economía social eh, es mayoritariamente muy, muy microempresa. O sea, la, hay, hay algunas, eh, por supuesto que hay algunas eh, algunas cooperativas y algunas eh, empresas eh, de la economía social que son, que son más grandes, ¿no? incluso que son grandes, uh, pero eh, está muy, muy, muy atomizada y la gran mayoría son eh, microempresas de, de menos de 10 trabajadoras. Eh, entonces, yo creo que es eh, muy compatible, es muy compatible, es verdad que la, la economía social eh, y los modelos de negocio ¿no? que, que, que generan o queremos, queremos que generen un impacto social acostumbran a ser más caros ¿vale? y eso es una realidad que no se acaba de entender muy bien porque estamos siendo pues, más cuidadosos con las personas, más cuidadosos con el planeta, pero acostumbran a, a generar costes más altos. Esto es una realidad y el, eh, uno de los, eh, del, de los factores clave para poder desarrollar proyectos pequeños en el ámbito de la economía social son las alianzas, es el, el, el estar en red, ¿no? el trabajar en red con otros proyectos que hagan cosas igual o similares a las nuestras, para aprovechar las economías de escala. Entonces, hay experiencias, eh, conocemos experiencias, ¿no? Y hemos acompañado experiencias de eh, alianzas estratégicas en el ámbito de la comercialización, por ejemplo, ¿no? de diferentes empresas de economía social que se alían a, a la hora de, eh, de vender, ¿no? Y tienen, eh, comparten esos los gastos derivados ¿no? de toda la parte de comercialización o en la producción lo mismo, ¿no? Compras a la hora de comprar, a, a aprovechar las economías de escala y hacer compra conjunta, ¿no? O sea, hay diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de incorporarlos en una microempresa, sobre todo si queremos generar impacto social en el ámbito de la economía social, pero pasa en muchos casos, eh, facilita y pasa por eh, establecer alianzas estratégicas a largo plazo con empresas que sean, pues eh, que compartan nuestros principios, que compartan nuestro valor, nuestros valores y que nos permitan pues, ser competitivas ¿no? eh, desde la colaboración y desde la cooperación. ¿Se me ha oído bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Paso a la, a la siguiente pregunta que me hacía Ignacio, eh, que es el tema de fijar el precio. ¿sí? Ah, fijamos el precio. Este siempre es un, es un, es un aspecto super, eh, bueno, muy, muy complejo. ¿no? Eh, que Desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista eh, tiene dos, ah, dos, dos variantes. ¿sí? A la hora de fijar el precio ah, hay un error que se acomete, eh, que es yo dimensiono mis gastos eh, y, y, y dentro de ese dimensionamiento de gastos, ¿no? yo veo pues, qué necesito vender, ¿no? cuánto necesito vender, a qué precio necesito vender para cubrir los gastos que yo tengo y pongo ese precio ah, o qué margen quiero tener, ¿no? ¿Qué, qué, precio, qué, qué precio necesito, o sea, qué, qué gastos tengo y qué margen quiero tener y pongo un precio. Esto es un error, ¿por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta en ningún momento el factor mercado, ¿no? el factor de qué está dispuesto a pagar mi cliente o mi potencial cliente por este producto que yo le voy a ofrecer. Entonces, eh, uno de los elementos clave y fundamentales a la hora de fijar el precio es conocer el mercado y saber no tener referencias de, eh, de cuáles son los precios que se mueven en ese mercado y qué variables no por qué variables los eh, mis clientes potenciales van a van a comprarme no me van a comprar eh, por eh, por el tipo de producción que tengo si soy ecológico soy sostenible o no y esto cuánto están dispuestos a pagar por ello no me van a comprar uh, por el eh, por el, eh, eh, el envase, ¿no? El envase tiene, si es de una determinada manera, pues va, tiene más cabida y si es de otra manera, pues eh, se vende menos, ¿no? Y qué están dispuestos a pagar por ese tipo de envase, pues diferencial, ¿no? Entonces, son todas estas las variables de compra de los, de los diferentes públicos objetivos las tengo que analizar y tengo que ver hasta qué punto están dispuestos a pagar y cuánto por eh, esas variables que yo estoy ofreciendo. ¿no? Entonces, el conocimiento del mercado, ¿no? Y pruebas piloto. Para empezar, eh, pueden ser, son muy claves ¿no? a, la hora de, a la hora de dimensionar el conocimiento de la competencia, por supuesto, ¿no? ¿a qué precio están vendiendo a las, eh, las, las bodegas con las que yo estoy compitiendo? ¿no? Con las que yo me estoy, eh, estoy al final estoy compartiendo estantería ¿no? de alguna manera. Um, eso es importante a la hora de dimensionar, de, de, de fijar el precio. De fijar el, el precio conforme a lo que mi cliente está dispuesto a pagar, no conforme a lo que yo creo que vale... El, el producto que estoy produciendo, ¿no? eh, pero también me tengo que fijar evidentemente en los, en los costes eh, que tengo, ¿no? en los costes que genero. Por tanto, tiene que ser un mix, de alguna manera un equilibrio entre mi, mi estructura de costes y uh, lo que el mercado está dispuesto a pagar por, por ese producto que yo estoy ofreciendo. Y en todo caso, si no soy capaz de establecer ese, ese punto medio, ¿no? porque uh, quiere decir que hay algo... Que no estoy haciendo bien, porque en todo caso nuestro modelo tiene que dimensionarse y tiene que, que enfocarse al mercado no concreto, al que yo también voy, voy me voy a dirigir por tanto ahí tiene que haber un equilibrio entonces, conocimiento del mercado análisis de la competencia y, y posicionamiento, ¿no? el, el precio también me ofrece un posicionamiento no por tanto es importante verlo también desde ese punto de vista y eh, mi estructura de costes ¿no? y ver si cuadran si casan, ¿no? y si con esto yo soy capaz de generar beneficios uh, y de obtener un margen pues que me permita uh, mejorar el proyecto y mejorar el, el negocio a lo largo del tiempo. Y luego respecto a las ventajas ¿no? que comentaba, que preguntaba ¿no? de qué ventajas puede tener el hecho de ser eh, cooperativa o de, eh, de entrar ¿no? ya no es solo un tema de forma jurídica, sino de principios y de valores, ¿no? de qué principios y qué valores yo promuevo a través de mi, de mi, de mi negocio, ¿no? a través de mi empresa. Claro, la economía social eh, para mí tiene un, o sea, tiene un, claro, eh, un, un, un claro valor añadido, eh, una clara ventaja que es que eh, piensa, ¿no? está pensada para las personas, desde las personas y para el entorno ¿no? eh, y eso nos, nos incluye a nosotros también como personas emprendedoras que somos ¿no? eh, y como personas que somos, ¿no? que tenemos nuestra vida, que tenemos nuestras, eh, nuestra familia, ¿no? que, tenemos también nuestro, nos, que queremos tener nuestros, nuestros espacios y compaginar ¿no? nuestra, actividad de, nuestra actividad productiva también con nuestra actividad más reproductiva. La economía social en ese sentido nos ofrece la posibilidad, ¿no? nos dice vamos Vamos a buscar un equilibrio entre estas, reali entre estas distintas realidades que, que compartimos todas las personas. Pero luego también hay un punto, ¿no? Y es que yo creo que ya ha llegado un momento en el que, en el que cada vez son más las personas, ¿no? Y más el porcentaje de la sociedad que se está dando cuenta de que el modelo eh, imperante que tenemos eh, no funciona, ¿no? Eh, no funciona, lo que hace es agravar las situaciones de desigualdad, agravar... La, la, la pobreza y agravar las injusticias sociales y cada vez son más las personas que a la hora de comprar un producto o a la hora de adquirir un servicio se fijan en quién hay detrás, se fijan en cómo se ha producido, se fijan ¿no? en si es local o no, en si, eh, en si contribuyen al desarrollo de territorial o no. A, en, si, en si potencian el medio ambiente, ¿no? la calidad del medio ambiente o no, entonces poco a poco la tendencia de los consumidores es de ir eh, comprando cada vez de forma más consciente más orientada ¿no? a hacer un bien al, al, al entorno y a las personas que no en comprar de forma discriminada, nos queda muchísimo camino por recorrer, por supuesto, y una de las, la de las cosas que tenemos que ir trabajando esto el tema ¿no? de, de, que os comentaba antes, de que la economía social no debería ser más, eh, más cara o en todo caso eh, la, la economía o ¿no? las, las empresas convencionales no deberían vender tan barato. ¿no? Aquí hay algo que no, no, está, no está encajando eh, y que tiene que ver pues, con la globalización, la deslocalización y todo lo que ya habéis visto también en, eh, en, en, en, la, en la jornada de ayer. Ah, pero en todo caso la futuro ¿no? eh, puede ser estratégico ya no solamente para el planeta y para las personas sino para el propio proyecto el hecho de posicionarse como una empresa de economía social eh, solidaria o cooperativista. realmente importantes, muchas veces no, no lo tenemos eh, del todo en cuenta. Eh, en la siguiente mesa vamos a hablar de comercialización y marketing. ¿vale? Eh, si queréis, mientras ir viniendo, eh, Esperanza, Nico y Lupe, y, y, os vais, y os vais sentando, yo me, me pongo aquí a un ladito. Eh, porque hasta ahora, eh, hasta, esta última, hasta esta última intervención, sí, eh, en estas tres, si queréis, hasta ahora hemos, nos hemos centrado un poco de, de, de, de puertas adentro, ¿no? cómo organizo la bodega, cómo, cómo, qué papeles tengo que hacer, eh, cómo llevo eh, eh, eh, las cuentas, ¿no? si es viable, si no es viable, pero claro, eh, si hacemos u, u, una bodega es para vender nuestro vino. Y para vender nuestro vino pasan dos cosas. Una, cómo nos visibilizamos, cómo comunicamos lo que hacemos, cómo visibilizamos eso. Y para eso eh, eh, tenemos hoy con nosotros a, a Lupe Martín Pardo. Lupe Martín Pardo es CEO en la, la La Food Brands, es socia fundadora, es ingeniera agrónoma y máster en dirección y administración de empresas. Y está, es, está especializada en el sector de, de alimentación y, y bebida sostenible y ecológica. Eh, su actividad, por un lado, es, eh, es eh, eh, acompañar en el diseño e implementación de herramientas de marketing para, para, para, para empresas y, por otro lado, a través de la consultoría, pues, eh, evolucionar eh, o ayudar a evolucionar a las empresas hacia, hacia proyectos más sostenibles. Otra cara de eh, la comercialización es quién recibe los vinos, ¿no? Eh, por un lado consumidores finales, pero también pequeños distribuidores con los que vamos a, a trabajar y un sector que desgraciadamente ha sido muy castigado eh, por la COVID como es restaurantes, eh, bares, eh, restauración y hostelería. ¿no? Eh, para eh, hablarnos un poco desde de, de, de, de su punto de vista como, como, como profesionales y como personas que, que trabajan directamente con nuestros consumidores finales y que nos pueden eh, decir eh, por qué eh, apostar por este tipo de vinos o por qué o cómo los recibe eh, el, el consumidor, eh, tenemos la suerte de contar con, con Esperanza eh, Pérez Andreo. Esperanza Pérez Andreo es, eh, es sumiller, es profesora eh, de sumillería en Murcia y además es eh, socia de la Gracia en Canto Líquido, que es una tienda y bar de vinos naturales y de pequeña intervención, todos de pequeñas bodegas. Y es una enamorada de, de este tipo de vinos. Además, también eh, eh, distribuye este tipo de vinos, que también nos puede dar esa, esa visión. Y por último, tenemos a, a Nicola Saqueta. Nicola también es sommelier. Es encargado también del restaurante eh, Bodega Añora de Valencia. También es profesor de sumillería en el CDT de Valencia, en el Centro de, de, de Turismo de Valencia. Y es fundador de, de la empresa Vinoteca Natural, que es una empresa de comunicación, además, eh, eh, alrededor de, de, del mundo del vino natural ¿no? entonces eh, sin más eh, os dejo primero con Lupe y eh, luego con eh, Esperanza y con Nick sí, vale. Hola, muy buenos días eh, muchísimas gracias Gracias, en primer lugar, Ignacio, a la organización por, bueno, pues por invitarnos a, a formar parte de estas primeras jornadas. Eh, bueno, la verdad es que Ignacio ya, ya ha presentado muy bien el, el trabajo que, que realizamos en la agencia. ¿Se me, ¿Se me oye bien? ¿Con mascarilla? Sí, de acuerdo. Eh, no, Pref Igual, eh, ¿hay algún sitio libre? Sí. no os importa, igual acercaros un poquito más. Sí, Voy a intentar hablar con el tono más alto. ¿Qué tal así? ¿Bien? ¿Nadie dice nada? Muy bien. Bueno, yo eh, he articulado mmm, esta, esta intervención de 15, 20 minutos ¿vale? en, en tres puntos concretos. Primero, bueno, pues sí que me gustaría compartir un poco por, por qué motivo, ¿no? Como, como agencia nos, nos dedicamos a, a esto. En primer lugar, yo creo que porque nos, nos, gusta, nos gusta contar buenas historias, nos gusta formar parte de, de proyectos auténticos, de, de proyectos genuinos, nos gusta pensar que de alguna manera eh, os ayudamos a, a sacar adelante pues, todo, todo este conocimiento técnico del campo, de la producción y elaboración que hoy en día pues, necesita de ese, de ese empujón en no solo en la etapa final sino es estratégico es desde el principio y, y nos gusta pensar que, que podemos ayudar además eh, nos gusta tanto que, que bueno mmm, nos estamos formando continuamente y, y en, en nuestro caso pues la agencia está constituida por ingenieros agrónomos pero también paisajistas por diseñadores y por profesionales del marketing y, y todo este este barrunto no de, de profesiones pues nos da también un, considero, un, un alto valor añadido, ¿no? Como, como a vuestros vinos y nos permite pues salir a la calle y, y, y publicitarnos como tal, ¿no? Como, como una agencia que, que, puede, que puede aportar este valor a la hora de, de comunicar. Bien, eh, no sé cuántas personas de la sala tenéis... Eh, algún conocimiento sobre marketing o mucho conocimiento sobre la herramienta marketing o, o tenéis en, en vuestros equipos sin, sin tener conocimiento pero sí que tenéis eh, personas en vuestros equipos que os ayudan con esta parte, así a mano alzada quién podría lo digo también por dirigir mi discurso de una manera u otra nadie nadie, bien bueno pues eh, antes de explicaros la, la herramienta marketing como, como tal, ¿vale? eh, también quisiera destacar otra, otra parte importante. ¿vale? Seguro que habéis escuchado hablar, Andrea lo estaba comentando ahora durante su ponencia, ¿no? de, del arte de definir el precio. Eh, la definición del precio es una actividad propia del, del marketing, ¿vale? como, como veremos a continuación. Pero hay otras muchas cuestiones. Es decir, seguro que habéis escuchado que tenéis que definir muy bien vuestro producto, que tenéis que definir el precio, que tenéis que definir la publicidad, que tenéis que definir el punto de venta donde se va a vender, ¿verdad? Vale, fijaros lo que he hablado de cuatro conceptos que empiezan por P, ¿vale? Seguro que habéis escuchado hablar en alguna ocasión de las cuatro P's del marketing, ¿vale? Hoy traducidas a las cuatro C's del marketing, ¿vale? Bien, pues deciros que esto es la parte final de la herramienta marketing, ¿de acuerdo? Mucho antes se define el posicionamiento, algo que también ha destacado Andrea, ¿vale? Es decir, el posicionamiento, que yo entiendo que es una jerga pues, muy propia del marketing y no tenéis por qué saber, no es otra cosa que decidir el lugar que queremos ocupar con nuestros vinos en la mente del consumidor. Es decir, estáis produciendo, estáis elaborando una colección de vinos desde, vuestra, desde vuestras microbodegas, perdón. Con una serie de, o sea, yo ya no llamaría en vuestro caso qué valor añadido tienen, es que tienen, quiero hablar en plural, de todos los valores añadidos que tenéis, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de qué, estamos hablando de variedades autóctonas, estamos hablando de paisaje, estamos hablando de territorio, estamos hablando de no, enoturismo, estamos hablando de gastronomía, aquí esto se lo dejo a, a los expertos, eh, estamos hablando de historias, de herencias culturales. O sea, ¿cuántos de vosotros formáis parte de una generación de viticultores? Es decir, una cantidad de valores añadidos que la sabéis vosotros, la sabe vuestro entorno inmediato, pero el público objetivo que está ahí fuera y que podría consumir perfectamente vuestros vinos, porque les encantaría, estoy segura, pues no llega, digamos, no se produce esa magia, no se produce esa conexión, porque, esto es en términos generales, ¿eh? no se está aplicando bien la herramienta marketing, ¿vale? A la hora de comunicar todos esos valores. Andrea también lo, lo destacaba durante su ponencia. Bien, entonces, sí que quería destacar que antes de eh, que trabajéis internamente, en la herramienta marketing, que os apoyéis en un servicio profesional que os oriente, os asesore, os ayude a tomar las decisiones. Es importante trabajarse internamente el lugar que queremos ocupar en la mente de los consumidores. ¿De acuerdo? Además, eh, en una cuestión muy importante antes de empezar ¿no? con, con todo esto, es el tema del presupuesto. ¿vale? Algo que o sea, Venimos de, de un plan de negocio, ¿vale? No es exactamente, o sea, Andrea, eh, la ponencia de Andrea se, se ha centrado en el plan de negocio, ¿vale? Pero de los, tenéis un proyecto entre manos, ¿verdad? Tenéis un proyecto que, que es una micro bodega con una colección de vinos dentro de ella, que puede ser de cinco, de cinco tipologías de vinos, puede ser de diez o puede ser ya de veinte, ¿vale? Va a depender de, de cada caso. Entonces, con ese proyecto y, y con ese presupuesto, ¿qué porcentaje estáis destinando al marketing, a trabajaros todas estas herramientas que ahora vamos a ver? Es decir, si tenemos 100 y le dedicamos 2 al marketing, hoy en día, en la era que vivimos, no vamos a conseguir nada. Es, a ver, para, os quiero poner un ejemplo que os sirva para entender lo importante que es destinar un presupuesto que debería empezar por un 15 un 20% para acabar finalmente, a lo mejor como ocurre en muchos casos, donde se destina casi que un 50% al marketing. ¿vale? Es decir, imaginad que eh, habéis estudiado muchísimo, habéis experimentado con variedades eh, durante la producción, durante la elaboración, tenéis unos vinos excelentes y acabáis envasando en un brick. Sería una aberración, ¿verdad? Sería no estar haciendo bien las cosas. Vale, pues lo mismo ocurre con la herramienta marketing, ¿vale? No debemos culparnos, no debemos sentir complejo, ¿de acuerdo? No es culpa nuestra no saber aplicar bien en todos los casos la herramienta marketing. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos cultura del marketing, ¿vale? Como tienen otras sociedades. Pero eso no significa que no podamos aprenderlas y aplicarlas, ¿de acuerdo? Entonces, sí que quería destacar que para mí la clave más importante, la principal, independientemente de que yo ahora en, en estos 15-20 minutos os explique la herramienta marketing, es entender que tengo que destinar una parte de mi presupuesto a esa herramienta, si no, no va a funcionar. Es decir, el canal boca a boca funcionaba muy bien hace 50 años porque el mundo era más lento, pero hoy en día... Donde estamos viviendo constantes cambios, donde la competencia es feroz, necesitamos aplicar esa herramienta. Es decir, es como no utilizar la luz y seguir con velas, ¿de acuerdo? Entonces, lo más importante para que os funcione en el momento que queráis implementar la herramienta marketing es interiorizar, entender y estar convencidos de que eso no es un gasto, es una inversión. Y que además lo vais a poder comprobar porque la vais a poder medir en cada campaña en cada estación y además esto todo empieza destinando un porcentaje es decir si producís 400 botellas por poner un ejemplo de cada uno de vuestros vinos y si son 10 no produzcáis 400 producir 300 el resto del presupuesto invertirlo en marketing para impulsar esas ventas para dar a conocer vuestros vinos para conectar con lo que se denomina la jerga del marketing con vuestro público objetivo y del beneficio de la campaña siguiente Volver a reinvertir en marketing y dar comienzo a un círculo virtuoso que se denomina de tal manera que poco a poco, sin perder el foco, por supuesto vamos a tener campañas malas. Nos pasa a todos, a las agencias también, pero no olvidamos esa parte. vale Siempre hay una reserva y es un porcentaje, no significa una cantidad fija. Con esto no estoy diciendo que debamos destinar grandes cantidades, se, se debe balancear. ¿vale? Es lo, es, con lo que me gustaría que os quedarais con el balanceo de vuestro presupuesto. ¿De acuerdo? Y bien, dicho esto, cuando ya hemos interiorizado, cuando ya hemos entendido lo importante de la herramienta, es cuando empezamos a utilizar la herramienta. Como digo, hoy en día muchísimas personas tienen formación en marketing y pueden estar dentro de vuestros equipos, pero si no es posible, como, sub, como igual que tenéis proveedores de etiquetas, de tapones, de botellas, etcétera, etcétera, se puede convertir en un proveedor vuestro más y acompañaros, ¿de acuerdo? Entonces, como decía antes, la herramienta marketing empieza por un trabajo de posicionamiento, de estudiar el mercado, de entender la liga en la que juego. Hoy en día, los vinos identitarios, los vinos especiales, luego nos lo explicarán los compañeros, Creo que tienen una cabida enorme. Hace 10, 15, 20 años no era así. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque han cambiado los hábitos y las preferencias de los consumidores. Es decir, al final eh, vamos a trabajar este posicionamiento. Nos va a ayudar a redactar una historia de marca. ¿vale? ¿Por qué? Porque hace falta. Es decir, pensad en aquellos productos que están huecos, que están vacíos, no necesitan estructurar ni narrar ninguna historia de marca, porque no la tienen, pero vosotros sí la tenéis. Entonces, trabajar este posicionamiento, entenderlo, nos sirve inicialmente para construir nuestra historia de marca en base a cada uno con sus valores añadidos, pero fijaros en lo que os digo también, es que precisamente por la manera de trabajar vuestros vinos, estáis, digamos, cubriendo una serie de preferencias y necesidades actuales de los consumidores que son salud y medio ambiente. Son dos de los principales motivos de compra. Por eso digo que hoy en día vuestros vinos tienen muchísima más acogida que lo que podía ocurrir hace 15 o 20 años. Pero quiero decir, esto no ha sido por arte de magia, esto ha sido porque los hábitos, las preferencias de los consumidores se están cambiando. De hecho, se habla de que eh, estamos en la era de los productos clientecéntricos, no producto céntricos. Es decir, clientecéntricos porque están pensados precisamente en satisfacer esas necesidades. Si el consumidor está preocupado por su salud y nuestros vinos no añaden sulfitos que puedan perjudicarla, van a preferir nuestros vinos antes que cualquier vino comercial que aparezca en el lineal del Carrefour. ¿Me explico? Vale. En ese sentido. Es súper importante narrar esta historia de marca, construirla. ¿De acuerdo? Nosotros podemos, otros no pueden. Hagamos ese esfuerzo, ¿vale? Y ahora ya eh, quiero entrar en... A ver, que no me deje nada. Vale. Una ventaja también importante para que os vengáis un poquito arriba respecto a vinos comerciales. Ocurre como con la música, ¿no? Se habla de música comercial, música de autor... Otra una música más especializada, ¿verdad? Vale, pues vosotros tenéis mucha más cintura que macro bodegas, ¿de acuerdo? Que tienen que cambiar internamente toda su estructura para adaptarse a sus gustos y preferencias de los consumidores. Y así os va a pasar siempre. Es decir, las estructuras pequeñas eh, tenéis una mayor flexibilidad y os podéis adaptar, no digo todas las campañas, pero conforme vengan estos cambios sociales, a cubrir esas necesidades. ¿De acuerdo? Eso es algo que también quería destacar. Y en cuanto a la herramienta en sí, bueno, a mí me gusta mucho simplificar las cosas y no, y no hacerlas eh, tan complejas o al menos intentarlo, ¿no? que sean entendibles. Antes os hablaba de, de las cuatro P's del marketing. ¿vale? Y también he dicho así un poco de pasada que hoy en día se habla de las cuatro C's del marketing. ¿vale? ¿Por qué ha pasado esto? Porque la era de la P del marketing respondía a la era de cuando, como negocios, ofrecíamos productos, pero no nos estábamos fijando los gustos y preferencias de los consumidores. O igual los consumidores mmm, no habían adquirido ese empoderamiento ¿no? para, para poder exigir a los, a, los, a los productos. Hoy día sí. Hoy día las personas están mucho más formadas, las redes sociales han permitido que, bueno, desde el sofá de casa se puedan estar formando y entonces nos hemos vuelto exigentes. Ahí es donde tenéis, digamos, eh, ya no solo una, una gran responsabilidad, sino un gran potencial ¿vale? a, la, a la hora de cubrir esto. Entonces, de estas cuatro P's, definición de producto, definición de precio, definición de publicidad y definición de punto de venta, ahora hablamos de el customer value, ¿vale? que es, no es otra cosa que el valor aportado al consumidor. Hablamos también del coste. Andrea lo indicaba, a la hora de definir un precio es, es un arte, porque es un mix, ¿no? O sea, tengo que tener en cuenta los gastos, pero también tengo que tener en cuenta la liga en la que yo juego. Es decir, ¿qué precios están, están ofreciendo los consumidores? ¿Vale? Y no complejarnos también por esto, porque en cierta medida mmm, se puede iterar. No cuando el producto ya está consolidado, ¿de acuerdo? Pero a la hora de lanzar una novedad, lanzar un nuevo vino, eh, tampoco, tampoco nos acomplejemos por necesitar cambiar el precio, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo, ligeramente. Entonces, el precio que antes imponía el producto se ha convertido ahora en el coste, ¿de acuerdo? En definir un, el coste que, nos, que, que le supone al consumidor adquirir nuestro vino. ¿Podemos definirlo o no podemos definirlo? Claro que podemos definirlo, ¿vale? Se puede testear antes de lanzar. Y luego, por otro lado, eh, tendríamos, en lugar de la publicidad, la publicidad era como algo impuesto, ¿no? Es decir, una empresa, un negocio, una bodega definía su vino a espaldas, así que a escondidas y a espaldas de lo que ocurría ahí fuera, sacaba el mercado y lo publicitaba. Pero no se comunicaba con el público objetivo. Nosotros tenemos muchos valores añadidos. Hemos construido una historia de marca. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Qué canales vamos a utilizar? ¿Cuál creéis que es el principal canal de comunicación de un vino? Su etiqueta. Su etiqueta. ¿Vale? Y por último, la última C, eh, en lugar de hablar del punto de venta. Hablaríamos del canal de venta, ¿vale? El canal de distribución. Va a ser los restaurantes, luego Nico nos hablará de ello. Esperanza va, va a ser una tienda física especializada, una tienda online, va a ser una plataforma, un marketplace, ¿qué va a ser? ¿Vale? Poco a poco lo tenemos que ir construyendo, ¿vale? Y esto es hacer marketing. Y esto es utilizar la herramienta marketing, ¿de acuerdo? Para publicitar, comunicar transmitir nuestros valores y vender, ¿de acuerdo? Por eso yo también me gusta incluir la comercialización, eh, lo digo por el, por el título también de la mesa redonda, la comercialización dentro del marketing, es decir, es que definir cuál va a ser nuestro canal de comercialización es puro marketing, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo balance, porque creo que ya me he consumido el tiempo, eh, no olvidéis balancear vuestro pres el presupuesto de vuestro proyecto, Definir el posicionamiento de vuestros vinos, de vuestra microbodega. Con eso podréis construir la historia de marca y a partir de esta, trabajar las cuatro Cs actuales del marketing, ¿vale? Porque ahí fuera, de verdad, hay un público que está buscando eh, vuestros vinos. Solo necesita localizaros y comunicarse con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lupe. Vamos a pasar ahora a Esperanza. Perdóname, tengo que mover ah, sí. el, el claro. micro. Y lo que haremos será eh, luego el turno de preguntas al finalizar la Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Eh, bueno, primero, antes de nada, así para situarnos, porque... Os quiero contar un poco en el proyecto que estoy. O sea, la Gracia es un, es un proyecto que se inicia en Murcia. Es un bar y es tienda y también tenemos tienda online. Está acogida bajo la marca de La Gracia, Encanto Líquido, que tiene diferentes áreas todavía por, por desarrollarse. Y bueno, este local físico que decidimos inaugurar en plena pandemia. Es una cosa situacional, o sea, no estamos tan locas. Eh, bueno, nos ha dado la posibilidad de trabajar con, con unos valores de marca totalmente pensadísimos. O sea, estamos súper convencidos de que el trabajar con. No se me oye, no se escucha, perdonad, proyecto un poco más de agua. Eh, como te decía, bueno, la gracia es un bar y es, un, y es una tienda. ¿vale? También trabajamos una pequeña distribución totalmente seleccionada. Y, y como decía, bueno, estábamos súper convencidas desde el principio que queríamos trabajar desde un, un pilar básico que es la sostenibilidad y trabajar por supuesto dentro de la sostenibilidad con la economía circular o el kilómetro cero o la economía local o los productos de cercanía, que esto más o menos casi todo es lo mismo o podemos definirlo como que son muy similares. Dentro de, esto, de estos valores, al trabajar somos un bar de vino, el primer bar de vino en Murcia y además apostamos por los vinos naturales o de mínima intervención. Esto sí que es una cosa que he tenido que meditar mucho, pero al final he pensado, si quiero acoger muchos proyectos que merecen la pena de la región de Murcia, tengo que abrirme a la mínima intervención porque el vino natural, afortunadamente, o desgraciadamente, todavía sigue siendo ese, bueno, esa parte así pequeña que se está desarrollando a nivel nacional y a nivel mundial, Pero afortunadamente hay proyectos y hay personas profesionales como, como yo, <risa> Esperanza, que apuesta determinadamente, de una forma súper contundente y con mucha determinación del vino que se hace de manera cercana, con cariño y con los bases de la sostenibilidad. Porque como bien decía Lupe, hay una cosa súper clara y es que están cambiando los hábitos de consumo y esto lo tienes que tener súper claro. Ahora seguramente seguimos viviendo el momento, bueno, en un sistema súper mega comercial capitalista, con ¿no? unas fuerzas del mercado que supuestamente deciden mucho movimiento, etc. Pero todo esto está cambiando, esto es como una nebulosa, así, que yo gráficamente muchas veces me lo planteo así como una imagen, es una nebulosa que no nos deja ver lo que hay más allá o lo que hay más cerca. Y la realidad es que están cambiando los hábitos de consumo. El consumidor la consumidora pide productos más cercanos que sean más vivos, más saludables, más sostenibles y que lo haga una persona que pueda conocer. Esto es importante. ¿no? Creo que transmitiros estos valores que yo por los que apuesto y los que nosotras trabajamos es importante porque creo que os puedo generar un feedback positivo a la hora de si alguna de vosotras o de vosotros estáis planteando generar una microbodega o generar un proyecto en el que no sabéis si tenéis muy claro si sí, si va a ser más difícil o va a ser menos complicado. Yo por mi parte os puedo decir que este año ha sido muy difícil o sea, afrontarlo, pero entiendo que a nivel mundial para todo el negocio ha sido muy difícil, pero os puedo asegurar que teniendo un negocio totalmente distinto, con una oferta gastronómica muy distinta, donde apostamos por un producto que es supuestamente residual, en Murcia somos las únicas que trabajamos el vino natural, Hemos tenido un balance positivo anualmente y aquí estoy hablando de gestión, estoy hablando de dinero. Entonces para mí no tener pérdida ni gasto en el primer año, o sea no tener pérdida ni ganancia, evidentemente cubrimos nuestro sueldo digno, eso para mí es un éxito y evidentemente es un éxito porque tenemos algo súper importante, es creencia y determinación en proyectos como los vuestros y después tenemos algo también importante y es saber llegar a la persona que viene al local. Esto también es fundamental. Hablamos de herramientas de marketing que son fundamentales, como la etiqueta, como evidentemente tenemos que pensar esto y generar siempre un paquete de dinero para saber cómo vamos a posicionar, cómo vamos a llegar a la gente. Pero también una herramienta de marketing es cómo somos capaces de transmitir nuestros valores de marca a la persona. Como bien ha dicho Lupe, la persona que nos va a comprar el vino. Bueno, yo soy vuestra herramienta de marketing. Yo tengo una forma de trabajar en la que divulgo vuestros valores y lo hago con mucha determinación y mucho cariño porque pienso que mi función como sumiller es trabajar respetando mucho vuestro trabajo a través de contar lo que hacéis, cómo sois, qué variedad de autóctonas respetáis, si ponéis más químicos o menos químicos, que espero que sea ninguno, la verdad. Y todo eso lo hago llegar al cliente, a toda la persona que entra al local. Evidentemente, esto es un trabajo súper costoso, evidentemente, a nivel físico y a nivel mental porque me paso todo el día dando clase, clases de cómo es el vino, de cómo se hace el vino, no pasa nada pues soy docente y me encanta. Pero sí que esto es una herramienta de marketing en el que esta, bueno, este cambio que estamos diciendo como el consumidor me demanda productos más sanos de cercanía, pero es que el consumidor también demanda una cosa. Y es que dentro de este mundo digital, que es un poco plasticoso, que nos crea una realidad un poco abstracta que no entendemos, necesitamos una persona que nos cuente qué pasa y nos haga sentirnos cercanos a algo y nos genere una confianza. Ese es uno de los papeles fundamentales que tenemos los sumilleres. Nosotros conectamos vuestro trabajo con el consumidor final. Y esto es una cosa fundamental y algo que a mí me gustaría remarcar, porque muchas veces los sumilleros, los profesionales que estamos en medio de vuestro trabajo, o sea, de la bodega, el campo y el consumidor, o que estamos ahí intentando hacer una distribución un poco honesta, nos resulta difícil que esto lo entendáis. O sea, es que nosotros podemos generar un impacto positivo en el cliente final que no lo podéis imaginar. Por ejemplo, un caso. Ayer me llegan unos clientes, muy magentes y que les encanta, bueno, una serie de vinos, están súper emocionados con nuestros vinos naturales. Y me dicen, bueno, pues Esperanza, el otro día fuimos a comer a un sitio de la costa de Murcia, tal, y en la carta, bueno, tenía una carta súper extensa de vino, genial, comimos súper bien, y bueno, elegimos el, bueno, un vino, bueno, el mulato, bueno, un vino, que yo tengo en el portfolio un, una, una selección de la referencia de esta bodega, pero esa no la tengo, ¿por qué? Por lo que sea no he elegido tenerla. Resulta que eligen ese vino, se piden la botella en el restaurante, y de repente aparece la persona responsable del comedor y le dice ¿Por qué han pedido ustedes este vino? Y entonces, y estos dos chavales le dicen bueno, lo conocemos por un, por un bar de vinos que hay en Murcia, La Gracia, Esperanza nos ha explicado estos vinos como son, porque nadie pedía ese vino. O sea que, quiero decir que todos somos como una serie de elementos que nos retroalimentamos. O sea, vosotros hacéis un trabajo maravilloso, el marketing hace un trabajo maravilloso, generando un impacto positivo a través de una etiqueta, a través de posicionaros en la web, posicionaros en este mundo así digital que es muy importante, porque eso es fundamental. Pero luego estamos también las personas que avalamos y defendemos vuestro trabajo. Yo ahí en ese sentido me gusta defenderlo de forma enérgica porque tenemos un papel fundamental. Además, yo intento también transmitirlo a los alumnos y alumnas que, Intento que se formen rigurosamente y que tengan esta responsabilidad que yo también siento, es que tenemos que defender vuestro trabajo de la manera más honesta y tenemos que utilizar todos los el elementos diferenciadores que tienen vuestros vinos, que son muchos, son muchos, y saberlos transmitir al cliente. Y claro, ¿cuáles son vuestros elementos diferenciadores? Vuestros elementos diferenciadores son cultura de vino real, o sea, una macro bodega nunca va a poder competir con vosotros y vosotras, nunca. Eso lo tenéis que tener claro. Porque que un vino, que podemos hablar de millones de referencias, salgan, yo qué sé, tres millones de botellas de un vino al mundo, al mundo nacional, ya de eso el consumidor está cansado, está aburrido. Sí que es cierto que vivimos en un mundo en el que el vino se entiende de forma muy elitista y en el que se han generado muchas marcas para entender eso, que se ha conectado como un líquido que se bebe bueno y me gusta, no sé, y si lo bebo igual, pues me siento mejor dentro de tener un caché, una posición social determinado que evidentemente yo lucho contra estos valores y estas barreras del consumo del vino, que para mí son, bueno, hay que destrozarlas ya. En contraposición de eso, vosotros tenéis una herramienta súper buena, que es la verdad. Vosotros generáis cultura del vino, cultura del vino, amáis la tierra, defendéis variedades de autóctonas y hacéis trabajos muy sostenibles. Eso es la verdad. Con la verdad nunca podemos mm, luchar. Venga la empresa que venga con 50.000 millones de euros. no sé, Intento ser sub, totalmente sincera y llana porque creo que lo que necesitáis ahora es como un feedback, así como muy positivo. ¿Por qué eh, se genera mm, este impacto en el cliente a la hora de que el vino de pequeña producción es más interesante que cualquier vino súper mega conocido que es una marca? Porque resulta que vuestro vino es un producto vivo, vivo y es sano. Yo una de las cosas con las que transmito que he generado más impacto positivo en la sociedad murciana es que este vino es saludable y no te va a dar resaca. Esto es un impacto brutal. ¿Por qué? Porque es verdad, joder, es que tú te bebes una botella en mi bar y no te va a generar un pelotazo de estos psicodélico que al día siguiente no te puede levantar a trabajar. Esto, contra eso, no se puede hacer nada, no se puede luchar. Entonces, este impacto positivo realmente es con lo que nosotros tenemos que trabajar. Pero evidentemente tenemos, un, tenemos que ser o sea, como un, una serie de eslabones que trabajamos conjuntamente. Yo, por ejemplo, tengo una lucha diaria de poder conectarme con vosotros, con vosotras, para trabajar y defender vuestros proyectos. Entonces, me gustaría remarcar el papel fundamental que hacemos los sumilleres. Los sumilleres somos profesionales que tenemos que conocer el origen, tenemos que conocer la elaboración, tenemos que conocer las herramientas de marketing, tenemos que conocer al consumidor. Y con todo este conocimiento, que es súper amplio, porque podríamos tener 50.000 vidas para acabar de conocer el mundo del vino, lo que hacemos es transmitir al cliente los valores de vuestras marca o de vuestros vinos, con mucho cariño, por lo menos yo lo hago. Y lo hago cada día. Entonces... Mmm... Me parece que es interesante que sigamos en ese camino y sobre todo porque el general, el intentar desmontar las barreras del consumo, porque también hay una cosa que a mí siempre me da mucho que pensar y podríamos generar otras jornadas solamente de este tema de por qué España, siendo referente mundial de elaboración de vino, no consume vino. O sea, Hay una serie de barreras alrededor del vino que hay que desmontar. Primero la elitista. Yo no tengo que entender de vino para, con, para consumir. Es como yo muchas veces le digo a mis clientes, el, o sea, siempre escucho, no, no, si yo no entiendo de vino, ponme el que tú quieras. Y yo le digo, no te preocupes, como el resto de la ciudadanía, y yo tampoco entiendo de vino, si el vino hay que disfrutarlo y beberlo. Mi abuela no se planteaba diariamente que tenía que entender de vino, se lo bebía y era lo único que bebía. Eso es lo que tenemos que hacer, desmontar esas barreras. El vino no es elitista, no tienes que estudiar nada para saber de vino, sino disfrutarlo, porque es un fermento, del marco mediterráneo, cuántos miles de años llevamos haciéndolo y elaborándolo. Esto es algo fundamental. Tenemos que romper con estas barreras y tenemos que hacer llegar a las nuevas generaciones que estés algo divertido, bueno y sano. Y ese poder lo tenéis vosotros con nuestra ayuda. O sea, yo lo tengo súper claro. Así que, no sé, creo que no me queda mucho tiempo. La verdad es que quería hablaros de, de otras cuestiones más, pero podemos estar aquí toda la vida. y Nada, también pienso que hay una cosa interesante que igual así, igual Nico también nos va a hablar de esto y es como las redes de distribución se están moviendo de manera diferente. Así como el consumidor pide alimentos sanos, alimentos cercanos, el consumidor está pidiendo otra red de distribución. Y ya no solamente estoy hablando a nivel de distribución online, que esto es, un, es una pelota, madre mía, para que nos adaptemos al online, que somos una sociedad todavía analógica, yo eso lo tengo claro. Esto poco a poco, pero sí sé que el consumidor, esa cercanía que quiere de las microbodegas, también la quiere de la distribución. Entonces, eso lo tenemos que facilitar también. Yo, por ejemplo, en La Gracia, trabajo desarrollando eh, relaciones comerciales con la bodega directa. Yo no quiero distribuidora, no quiero pagar a intermediario, porque el trabajo lo hago yo. Entonces, yo no quiero pagar un porcentaje de una persona para que venga y me cuente muchas veces de forma errónea los valores que tiene el vino, porque eso ya es mi trabajo. Así que yo hago relaciones directas con la bodega, eso muchas veces me cuesta mucho y me cuesta trabajar mucho, pero así, que puedo hacer? Puedo dar un valor más coherente y más honesto a nivel económico del vino para el consumidor y puedo hacer una promoción realmente como yo quiero trabajar. Entonces, esa relación directa muchas veces de la bodega a, no sé, a donde estamos nosotros, los sumilleres, los profesionales que vendemos vuestros proyectos, es interesante. Yo por lo menos he abierto ahí un camino de forma muy contundente y sé que en esto... No hay mucha gente que lo hace, lo podrá decir ahora Nico. Y eh, bueno, un poco así. Pensar en, en que estamos en un momento de catarsis, en un momento de cambio. Y yo creo que todos vosotras y vosotros tenéis un papel fundamental, así como nosotros, de trabajar en esto y hacerlo todo más sostenible, porque es irreal totalmente tener macroproducciones que nos dan alimentos tóxicos. Es que no puede ser. <risa> no sé. Yo en esto lo tengo súper claro. Y nada, ya para cerrar, pues nada, muchísimas gracias. Yo espero que os sirva un poco mi experiencia y que os dé ánimo y un poco así de esperanza, como dice mi nombre. Y, y nada, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que estos actos son muy necesarios. Hay que visibilizar todo el mundo de la microbodega, los movimientos sostenibles. Y nada, pues suerte con vuestros proyectos y adelante. Muchísimas <ríe> gracias. Nada. <risa> Nico. Que nos va a dar también una visión complementaria muy similar a la de Esperanza. Uh -huh. El 50% de lo que queréis irla lo ha adelantado tú. Hola, buenas. Soy Nicola, encantado. Muchas gracias por la invitación a esa jornada. Eh, hago un trabajo muy similar a lo que estaba comentando Esperanza, de defensa de eh, transporte, de vuestro proyecto, de vuestro valores, de defender vuestra bodega en la mesa, pro, promoverla, seguramente, darle un, eh, un efecto wow al comensal, el efecto wow para quien no lo conoces, el efecto wow para quien no lo conoces es un efecto que damos nosotros a la... No se oye. Puedo hablar más fuerte. Eh... Hay un efecto en el restaurante a lo cliente que se llama efecto wow. Ese efecto lo damos nosotros, lo da tanto el cocinero, lo da tanto el camarero, tanto el sommelier, cuando damos un valor añadido a lo que estamos sirviendo, a lo que estamos proponiendo. Ese efecto nosotros sommelieres lo intentamos dar con vuestro proyecto, porque tenéis un, una calidad cultural, dicimo. si definimos el vino desde un punto de vista de calidad, son cuatro valores, uno el ético, por ejemplo, eh, si es ecológico, natural, biodinámico, eh, un es social, si es cercano, calidad-precio buena, se es de un determinado territorio, se es organóticamente bueno, se, se está bien hecho no. El otro factor que es lo que más nos interesa, trabajando con vosotros, lo que buscamos es el factor cultural. Lo que hay detrás de una micro bodega son las personas directas con las cuales se habla, con las cual nos transmite sus valores, sus ideas en nosotros la hacemos nuestra y la proponemos al cliente. Ese efecto al cliente le da algo de exclusividad, que es lo que está buscando ahora mucha gente, exclusividad. Porque tú tienes una bodega, ese vino lo hacen 300 botellas en el mundo, lo que estaba comentando. Tú estás viviendo uno de esos ejemplares he luchado, porque hay que luchar para conseguir alguna botella de algún proyecto y lo tienes ahí. Y eso es una herramienta de marketing que falta totalmente. Yo vengo de un país, Italia, donde el marketing sobre el vino es poderosísimo, poderoso tanto en el restaurante, tanto en bodega, tanto en la distribuidora. Yo hago un trabajo personal, cuando hablamos con mi jefe, cuando hablamos del restaurante Añora, hace cuatro años, decidimos dedicarnos a esos vinos. Es un gasto económico importantísimo y de tiempo personal. Yo me he encontrado una dificultad porque pensaba de abrir la puerta, trabajamos con una 300 350 referencias en carta, eh, en total, 50 en carta, 300 fuera. Unos 50 vino por copa a diario, que es no hay, vida, logístico, eh, que sea rentable. Abrirla es fácil, venderla es otra cosa, pero poder ofrecer entre 30 y 50, ahora somos 35 porque hay un virus por aquí, de todo, mientras antes, 2019, trabajábamos con 50, 50, 5 vinos por copa, eh, yo pensaba, abrimos la puerta, habrá cola de distribuidores, colas de micro bodegas, de gente que quiere venir a presentar sus vinos ahí. No, eso no hay, porque no hay gente de marketing que se dedica al marketing en la bodega. Eh, especialmente en la micro bodega, el tío que es vendimia, la tía que vendimia, es la que hace la logística, es la que hace la, digamos, la promoción de su marca. Y yo me he encontrado que hay muy poca gente. Tú viniste por eh, tu cuñada, eh, que trabajó con el otro restaurante que tenemos. Entonces, me he entrado en contacto y me ha parecido fantástico que tú hayas venido. Uno de los pocos. Yo, la mayoría de las bodegas que trabajo, son yo mismo, que ha investigado en mi tiempo libre, yo mismo que en mis vacaciones he ido a ver la bodega que en mi en agosto y septiembre voy a Vindimiar en la bodega. Hay alguna bodega con la cual colaboro en el sentido, colaboro que voy a ver cómo trabajan. Porque hay una confianza que hay que generar para mí, porque yo tengo que creer en lo que me estáis contando. Y sí, si, trabajo naturales. Vale, vamos a ver. Lo que veis en vendimia es totalmente sincero, porque no puedes decir que trabaja natural y luego en Vendimia hace otra cosa. Especialmente cuando llega el mosto o hace una cosa o hace la otra. No puede mentir ahí. Y quiero verlo. Entonces eso es genera una confianza fabulosa de hacer amigos de bodegueros de... y tú transmite eso en la mesa. Yo, por ejemplo, eh, una herramienta que utilizo de marketing, puro y duro, en la mesa yo tuteo el, el enólogo o el dueño de la bodega. Ese vino lo hace fulanito, el nombre por nombre, no digo el apellido, digo el nombre. Tengo mi móvil, que lo tengo siempre conmigo, el personal en la mesa, y tengo carpetas con la foto de la visita de la bodega. Te enseño el panorama, te enseño el paisaje de la bodega. Te intento transmitir al cliente el terruño que está trabajando, que es totalmente único. No estoy comprando la uva un día de una parcella un dia di otra no, è vostra parcella, che a lo mejor era di vostro abuelo e la stai lavorando, lo devo trasmettere in mesa. Questo è il marketing che utilizzo, l'effetto wow che stavo parlando antes prima, per dare un surplus. E chiaramente un vino di microbodega, la maggior parte della volte è più caro di un vino normal, di un vino convenzionale, di un vino di cooperativa, perché la quantità sono minore e col ciclo economico, chiaramente, meno quantità e più coste. Ese surplus el cliente lo paga con gusto, el cliente nos busca para eso. Viene gente buscando el sommelier que le diga, trae amigo para que cuente la historieta sobre el vino. Pero esa historia la tengo que buscar yo. Como he comentado antes, me he quedado flipado un poco porque digo, ¡Ostras! No viene en la microbodega a vender su vino en mi restaurante. ¿Por qué? Si trabajamos con, de la 300 a 250 proyectos peculiares, único, buscado. Vienen los proveedores de vino que no saben nada de marketing, que no saben nada de lo que quiere que yo quiera comprar. Ahora hay pequeño cambio. Y de dan un catálogo con gente que no es preparada. Me viene el comercial. Ah, tengo vino. sé yo más de su catálogo que el mismo. Digo, pero tú te preparas a casa antes de trabajar. Nosotros, no la conozco, encantado de conocerte, pero soy convencido que detrás, cuando está... Estudiando un vino para presentarlo a un cliente, hay horas detrás. Y no es solo catarlo, que es la parte bonita. Es hablar con el enólogo, hablar con la bodega, vivirla, ver él cómo quiere que yo defienda su vino, porque yo quiero ser honesto. Cuántas veces hablamos contigo, especialmente con otra bodega, tengo una duda, te llamo, te mando un WhatsApp. Hay una respuesta siempre inmediata, buenísima, con la confianza que hemos generado. Pero yo quiero ser súper honesto con el cliente, porque ahora los clientes tienen el móvil en la mano te digo una mentira ah, es una pequeña producción, tú lo miras en internet ve que hay una bodega que hace 4 millones de botellas y dice, mira, mi mentiroso me está vendiendo la moto no vuelvo ahí, no, no, la sinceridad tanto con el bodeguero tanto con el cliente, nosotros somos los que potenciamos eso eh, sí que invito a todo de potenciar el marketing que sea con un pequeño presupuesto, que sea con alguien, pero alguien profesional porque veo una falta de profesionalidad Incluida la distribuidora, incluida toda la filiera, le falta para mí una potencia. No podemos ser solo nosotros que estamos defendiendo algún proyecto dando luz. Necesitamos muchas veces una ayuda en eso. Pues, Muy bien, tenemos una, una mesa presente, menos, y, yo tengo... Eh, bueno, pues damos, si queréis paso al turno de pregunta, ¿vale? Que, como no tengo el micro para discutir el punto, tenemos que estar moviendo. ¿Quieren levantarlo? Lo pasamos. Lo pasamos. Preguntar lo que Las dudas que tengáis, o... Bueno, tengo una pregunta para... El curso en el CDT de Valencia eh, es un curso gratuito, totalmente financiado, con su pro y su contra, porque yo me he encontrado compañero de curso cuando lo hice a mi tiempo. Eh, gente que no está de verdad motivada. Es un curso de un año, un curso de toda la mañana. Yo hacía, cuando hice el curso, ahora soy profesor ahí, pero cuando hice el curso, vas a las ocho y media, sal corriendo a la una menos cuarto, corriendo, mmm, voy al restaurante a trabajar, termino a la una de la noche de trabajar, vuelvo a casa, a las ocho de la mañana estoy otra vez ahí. Entonces... Hay que pensarlo bien, hay que ser motivado. Y siendo gratuito, no hay, hay gente que no es muy motivada en eso, que viene cuando le da la gana y todo. Cuando has pagado, ahí sí que entra más motivación. Es un curso que comienza gratuito, dura un año, es anual. En el, uh, tanto con la app, tanto con el uh, sitio web del CDT, puede encontrar la convocatoria. Ahora estamos uh, acabando un curso que habrá, creo, en noviembre o enero, dependiendo de la falta que habrá. Y luego habrá la siguiente. Eh, un curso que para mí podría estar mejor gestionado. Ahora se está mejorando mucho las cosas pero es verdad, muchos años, no hablo de cuando lo hice yo, anterior, estaba un poquito peor. Pero hay, por ejemplo, mmm, voy a decirte eh, muchos aspectos que no se ven. Ahora, por fin, yo el otro día di una clase de vinos naturales, muy específica, y es algo bastante novedoso. Antes se hablaba, había un día que se hablaba de naturales, pero... Eh, yo me dedico a los vinos naturales, entonces por fin llaman un específico para eso. Soy italiano, vengo de la somillería de Italia, me han llamado para dar Italia. Es mucho mejor que alguien que sepa bien de Italia, porque yo puedo dar una parte cultural. A lo mejor hay un sumider aquí que sabe, o alemán, por ejemplo, o suizo, o lo que sea, que sabe mejor que yo de la de la de, la dio de Italia, de vino de Italia, pero a nivel cultural también lo importante, la noción, la encuentra en el móvil, la encuentra en Google, mientras la cosa no hay. Entonces, si quiere el curso de sommelier, mira por internet cuando hay la convocatoria, a partir de febrero, enero febrero puede empezar a mirarlo. Hay una selección me, y luego puede sentar. hay un curso profesional, entonces se si requiere equivalente. Sí. sí, vale, cuando lo habrás acabado, más o menos. Sí, sí. Entonces, no, depende de cuando empezará o te tocará el año que viene o el siguiente de todas formas buscan gente ya interesada, si ya estás en esa escuela, no digo hasta un pie dentro, pero es mucho más fácil no, verdad para introducir una marca en un mercado bueno, eh es que la respuesta no, no es a, a OBE. Eh, tienes que entender o sea, un poco el o sea, el volumen de. O sea, son muchos factores a analizar de tu marca para entender si tiene cabida en el canal de distribución mayorista, minorista, tienda especializada, restauración, es decir, eh, la marca dialoga directamente con cada uno de los canales de comercialización. Entonces se requiere de un análisis previo de tu marca, de lo que de lo que tú puedes aportar, ¿no? Como marca. Es decir, y, y aprovecho porque antes quizá no lo haya aclarado bien, esperanza uh -huh. dijo: cuando en la herramienta marketing en esta última cuarta C del canal de comercialización. Vuestros vinos, precisamente, las marcas que construyáis como microbodegas, o sea, tienen un canal de comercialización que son los, los restaura en los restaurantes y no tienen vinos comerciales. Entonces, es que no podemos, digamos, medir a todos con, con la misma vara. Es decir, tendríamos que entender cómo es tu marca o qué, quieres o qué puedes eh, en el tiempo conseguir con tu marca para decidir ¿Cuál es el canal de comercialización adecuado con volúmenes, o sea, esto es bastante obvio lo que voy a decir, pero con volúmenes de producción muy pequeñitos no podemos dirigirnos a la gran distribución porque es que no hay ni conversación. o sea, No, no te van a recibir y al, re, y al revés, es decir, si un vino de 4 eh, millones de botellas por campaña se dirige a la tienda de, de Esperanza o a la bodega ñoránico, pues no. No, porque si no tiene esa colección de valores añadidos que busca el público que va a su restaurante, a su tienda bar, no va a tener cabida. Entonces, la manera más eficiente es eh, analizar lo, los valores de, que tiene tu marca para entender de todos los canales de comercialización actuales que hay, cual, qué puertas hay que tocar. Luego ya veremos cada una de esas puertas cómo se toca. Porque también está ocurriendo que está empezando a saltar. Antes Esperanza hablaba del, del, del, cana, del canal online. ¿no? Eh, no sé si a lo mejor cuando os he intentado explicar la herramienta de marketing se me ha quedado mucho en su versión digital y no tanto en la offline o, o la física. ¿no? Que sigue teniendo un valor incalculable precisamente por los valores de vuestros productos. ¿no? En tiendas especializadas y en restaurantes. ¿Vale? Eh, todo, todo este trabajo es de análisis previo, es de análisis previo para luego decidir qué puertas se tocan. No sé si respondo a tu pregunta. Yo quisiera, eh, no sé si nos queda tiempo, sí, o, que quieres, uno, unos o si hay más preguntas para los compañeros por no acaparar todo, todo el tiempo. Antes se me ha olvidado eh, quería comentar algunos, algunos ejemplos ¿no? que creo que, que es interesante que conozcáis y que están ocurriendo en nuestro, en nuestro país. ¿no? Son fórmulas disruptoras, precisamente que han roto con toda la tradición de eh, grandes bodegas en las diferentes denominaciones de origen, etcétera, etcétera. ¿vale? Y hay una que seguramente conoceréis, que es la Vintae, es que es la compañía, una compañía de vinos que bueno, a raíz de la crisis del 2008, lo digo porque en cierta manera puede dialogar con vuestros casos de microbodegas. Vintage lo podéis buscar en las redes sociales en la web, con V. Eh, bueno, están haciendo muy bien. Lo pongo como ejemplo de herramienta de marketing, ¿eh? no, no, no, no por la parte productora y elaboradora. Lo pongo como ejemplo de herramienta de marketing, que quede, que quede clara esta parte. ¿Qué hicieron estos chicos? A raíz de la crisis del 2008, donde las bodegas no sabían qué hacer con su excedente, antes destacaba precisamente lo difícil que lo tienen los grandes ante cambios del mercado, porque tienen que eh, hacer unas inversiones de sus para cambiar sus infraestructuras que se les queda muy grande. Lo que hicieron estos chicos de Vintae fue empezar a producir y a elaborar vinos especializados en diferentes deos. Hoy en día trabajan, es como si fuera, es que es muy novedoso, es como si fuera um, bodegas nómadas, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Trabajan actualmente en 14 deos, ¿de acuerdo? Digamos que, para que nos entendamos, arrendan parte del viñedo y de la, y de la bodega y lo hacen a su manera, con sus valores añadidos. Pues precisamente porque son vinos ecológicos o naturales o porque en el, en el propio etiquetado, en la propia elección es decir, una herramienta muy potente que tenéis como microbodegas es innovar en la elección de materiales ¿de acuerdo? pues lo quiero poner como ejemplo de herramienta de marketing porque algo que hacen muy muy bien es el trabajo visual de sus vinos o sea, la compra el packaging, el packaging la compra más allá eh, o sea, la compra de esta compra de impulso, ¿no? por, por eso nombraba también las plataformas, porque están surgiendo fórmulas como Amazons pequeños, especializados. Si yo que estoy trabajando, por ejemplo, con Baleares, primero era, había, era como un Amazon de productos autóctonos, denominaciones de origen, etcétera, de Baleares. Ahora resulta que nos vamos a fórmulas por islas y, un, y vamos a acabar haciendo casi que por pueblos. Porque, porque no, no solo el sector del vino, todo el sector de la alimentación e incluso otros sectores paralelos, ¿vale? Es que se están dirigiendo hacia la personalización de sus productos. En el mundo de los perfumes está ocurriendo. Se están personalizando perfumes. El, la fuerza, la fortaleza la tenéis vosotros, porque podéis personalizar los vinos de cara a esas necesidades y preferencias de consumidores y tenéis un potencial increíble, increíble, ¿vale? Entonces. Nada, únicamente mencionar este ejemplo que antes se me ha pasado para que le echéis un vistazo y veáis efectivamente pues, mmm, que, que está pensado. vale Todo el trabajo visual y de, y de construcción de historias de marca que luego les sirve muy bien porque personas como Nico y Esperanza no deberían hacer ese esfuerzo extra que están haciendo. Ellos ya tienen sus negocios con sus problemas. Es decir, se están, se están encargando digamos de una tarea externa pero lo quieren tanto, o sea, mirar si aman eh, y, y, y le ponen alma a vuestros productos que se están encargando de ir visitaros, testear esas historias para luego narrarlas. Entonces, Muy yo verdad. creo que, que, pero quiero decir, esto no, no, no, no lo digo para que nos acomplejemos al revés, sino para que nos motivemos y veamos el potencial y la fuerza que tenemos. Es decir, si por ahora sin aplicar marketing nos están buscando, imaginar, cuando lo apliquéis y ya acabo con gracias alguna pregunta más <risa> No coherente, vamos. Eh, bueno, eh, yo, bueno, yo creo que siempre eh, cual, cualquier elemento que sea desconocido para, el, para la clientela hay que explicarla. Yo tengo súper claro que el tapón de rosca es una cuestión cultural, porque hay vino de una categoría impresionante, de un costo estratosférico, que tienen tapón de rosca. Eso lo sabemos. ¿Qué pasa? Que en España somos productores de alcorno, que tenemos corcho, evidentemente, culturalmente, nosotros trabajamos el corcho natural y se lo vendemos a los demás países. Es nuestra cultura. Que tenemos vino con rosca en el mercado nacional, yo creo que hay una explicación súper sencilla. Están preparados para la exportación. Yo creo que esto no es ni positivo ni negativo. O sea, son vino o que deciden hacerse así. Yo pienso que la razón principal, bueno, ahora Nico que diga, Creo que son vinos, si nos llegan con rosca, no es una cuestión de que haya más o menos calidad, sino que están preparados para un cliente final que les va a gustar. entonces Yo, por ejemplo, tengo dos referencias que son con rosca. Evidentemente, yo cuando voy sirvo y abro la botellica, sé que el cliente me está mirando, así que es fácil. Como ven ustedes, la botella tiene rosca. Esto no quiere decir que la calidad merme, me sino que este es un vino que está preparado para el mercado del norte de Europa, Canadá, Estados Unidos, porque... Desgraciado, afortunadamente el 99% se vende allí. Ya está, esta es una explicación sencilla. Y luego lo del uso del material así más sostenible o menos, bueno, supongo que hay cosas que hay que trabajar, todavía nos queda mucho por afrontar, ¿no? Es como seguir una línea de coherencia en la sostenibilidad a veces es muy complicado. Es como, bueno, bodegas que me están diciendo que jo, son vinos naturales, resulta que la botella esta vale un quintal y luego se tira al vidrio, no se recicla, etcétera, etcétera. Bueno, poco a poco. Yo creo que estas cosas como... Creo que hay cosas más importantes antes. Primero, no machacar a químicos y respetar el ecosistema. Eso es fundamental porque luego es que esto no lo bebemos nosotros y nosotras y entonces tenemos que pensar en la salud. Eso principalmente porque la funcionalidad primero de un alimento es nutrir nuestro organismo, que a eso se nos parece que se nos olvida. Y el vino es un alimento. Esto también se olvida y hay que reflejarlo. El vino es un alimento. Entonces hay que tratarlo como tal. Entonces yo creo que Principalmente hay que trabajar con valores de sostenibilidad porque vamos a dar alimento natural, y sostenible y saludable y luego ir un poco limando estas cuestiones. ¿no? Yo, qué sé. yo ahí lo dejo un poco abierto porque entiendo que son como muchos frentes abiertos y a veces yo, por ejemplo, paso por alto ciertas cosas. ¿no? Soy, soy muy exigente, pero para estos pilares, ¿no? para mí es fundamental que un alimento sea saludable. Pero luego, bueno, el envase, que si la etiqueta, bueno, yo voy pasando cosas y al final lo importante es lo que hay dentro. Yo pienso que tenemos que ir también hacia profundizar y quitar un poco la superficialidad, sobre todo del mundo de la alimentación, que ya está bastante cargada. No sé si quieres... Sí, es una, cosa. una diferencia, por ejemplo, que yo pienso... Hablamos, por ejemplo, de vinos naturales, donde no hay un sello para los naturales, donde hay una filosofía detrás de para ser un verdadero vino natural, no es eh, que hay una certificación, es una persona que tiene una filosofía. Eso se refleja también en los materiales que utiliza. La necesidad que uno tiene, hago un vino saludable, que haga bien al ambiente, que no haga daño al ambiente más de lo que es una agricultura respetuosa. Y también el material que se utiliza, hay que un poco reflejarlo, También también, por ejemplo, el embalaje que uno utiliza, y todo eso. Yo pienso que si viene de manera espontánea cuando alguien es de verdad detrás de lo natural, utilizar esos materiales, utilizar soluciones más ecológicas. Luego, también la parte económica es, su, es una condena. La bodega está buscando siempre la manera de reducir algunos costes y algunas cosas no son prescindibles. Mientras sobre la cuestión del tapón de Rosca, del tapón de corcho, o de lo que sea, yo hay un debate muy grande, en ese sentido, cuando estás en un supermercado, en una parte no asesorada, decimos así, donde tu cliente tiene que buscarte la vida, decimos, eh, hacerte tu compra, es muy importante. Mientras cuando estamos en mesa, a mí que tenga rosca, no tenga etiqueta, tengo un productor de aquí, Mariano, a veces me manda cosas sin etiqueta, yo cojo la etiqueta, una etiqueta blanca, le pongo el número de registro, el volumen de la botella, el grado alcohólico, porque legalmente no puedo tenerla ahí, me hago yo la etiqueta en etiqueta blanca, escrita por mi mano, que tengo una caligrafía pésima. ¿Le importa al cliente? No. Porque cuando tú vienes al restaurante, cuando hay una confianza especialmente, o sabe que añora, defiende esos vinos, tú te sientes y digo, te doy un vino, te doy una etiqueta perfecta, una botella chulísima de libro, y te doy ese vinazo, con una etiqueta escrita por mi mano, que no, casi no se lee. Ese, Eso es espectacular. ¿Qué, qué, qué eliges? Le espectacular, claro. digo ¿no? te doy ese vino muy bonito. Es un vino espectacular, es un vinazo. Va a Cordosca. ¿Y mira, mira cómo está el vino, ¿Cómo está? está buenísimo. Ya está. Cuando nosotros quitamos ese, esa barrera, digamos, ese concepto cultural, es muy romántico. Tú abrir la botella con el corso, el ruido, te da tiempo a abrir la botella mientras te cuenta una historieta que a lo mejor no todo está interesado o nos rollamos siempre como personas porque somos apasionados. Entonces estamos ahí. Y eh, te estoy contando la vida, tú quieres solo beber vino y disfrutar de tu velada. Entonces, eso, abrir la botella con el corcho, ahora le ponen toda cera, te da tiempo para, para no, no estar ahí hablando dos personas que te miran, está haciendo algo. Mientras la rosca la abre y la sirve, pero es menos romántico, menos pero si el vino está bueno dentro, yo me encargo personalmente de defender cualquier package que me da, hasta la lata ahora, eh, botella de plástico reciclado que se abre que te la lleva en la playa, bien, el vino está bueno, me encargo de defender ese producto aparte de lo que lleva fuera. etiqueta mala, buena, es muy importante la etiqueta, ¿eh? yo defiendo es, como decías Lupe fundamental en el marketing si no hay el vino está bueno en el pequeño puedo defenderlo en el grande no porque no me ocupo de grandes distribuciones, en mi pequeño lo defiende. Bueno, en cuanto a esto del, del packaging, esto es un dato curioso, lo digo porque igual os tenéis que enfrentar a esto. Hay, bueno, las bodega, bueno, bodegas, bueno, microbodegas que están haciendo vino natural, hay algunas que se enfrentan a romper los formatos, a romper la botella, a, no sé, ya no una botella de 75, sino es de un litro, o es de 33, como si estuviese pidiendo un refresco. Esto genera un impacto súper interesante, claro. Luego yo a mí me gustaría pensar siempre en la sostenibilidad o por ejemplo un packaging que sea un bagging box que sean dos litros, que sean cinco, pero que ya se rompa la forma esta cual, así como eh, que es geométrica totalmente de cubo, que parece, no sé, todo depende. Luego ¿no? hay un trabajo súper interesante que puede, puede lanzar un atractivo impresionante al consumidor. De hecho, yo tengo en, en el bar, en La Gracia, tengo un vino que sirvo con un backing box que es de bolso. Y yo llego agua así en la copa. O sea, esto, como decir, puede tener glamour más o menos, pero es del vino está riquísimo. Y además, mamá inri, rompo la estructura y lo sirvo con un hielo en la copa. Y el vino está súper rico. Es como todo depende de cómo lo transmitas. Porque realmente cuando el resultado es bueno en tu cuerpo y al cliente le gusta, todo lo demás da igual. Y es súper divertido. Quitamos la estructura aburrida de la botella, venga siempre igual, tal que bueno, que la potencia son maravillosas que no quiero quitarle esa importancia, pero que también hay que jugar. como Estoy detrás de generar un proyecto, a ver si puedo, de, pero bueno, que esto ya está mega inventado, pero para seguir con la sostenibilidad, que un poco te coja ahí el tema de la pregunta, ahí me gustaría generar, que estoy que espero que sea pronto, una línea de graneles, hecho con backing box, con bodegas, pero claro, esto a mí que me supone. Hablar con una bodega que me quiera poner el backing box, sino yo comprarme los backing box con la embotelladora. Entonces, de decirle a la microbodega, oye, me envasa este vino que me parece riquísimo y lo vendemos a granel, bajamos el precio, la gente lo va a comprar, esto oh, va a ser súper guapo. Una botella reciclable, que vengan a la tienda todo el rato a llevárselo, granel de toda la vida. Pues esto no es que esté muy fácil para mí. ¿Por qué? Porque tengo que estar buscando quién me lo quiere hacer, este envase, qué tal. La embotelladora es como, que es muy chulo, sí, que lo conseguiré, sí, pero para mí es un esfuerzo. Y yo qué quiero conseguir, vinos de mucha calidad, sanos, saludables, que te cuesten baratico y que te lo lleves a tu casa y disfrutes todos los días de un vino sano en casa, que no esté aporreado de químicos, porque además, si vamos a las líneas del supermercado, desafortunadamente los vinos más baratos son los que más químicos tienen, o sea, que es que con dos copas, Tienes un mareamiento en la cabeza que ya tienes que echar la siesta, levantarte y con medio resaca. Así que es que, no quiero decir que también un poco hay que atreverse a romper la estructura, bueno, sabiendo quién te lo va a comprar, también es cierto, si no, no hagamos mucho movimiento. <risa> sí, sabiendo quién te lo va a comprar, romper la estructura del envase yo creo que es interesante y hacerlo más divertido y más juguetón, porque aquí también vamos a llegar a esa generación que no tiene cultura de vino, porque yo tengo cultura de vino porque, bueno, soy, estoy súper interesada y soy una flipada del mundo del alimento y del vino. Y porque vengo de familia viticultora, mi bisabuela hacía vino, mi abuelo también, mi padre cultivaba la viña. O sea, yo lo llevo en la, en la sangre. Pero es que muchas, las generaciones de ahora no exactamente. Y son gente que han nacido aquí, en la viña, y que piensan que el futuro lo tienen en otro sitio. Y se deslocaliza totalmente. Entonces tenemos que atrapar a esta gente porque esta gente es el presente y el futuro. Si no consumen esta gente, nosotros ya vamos a dejar de tener trabajo. Así que hay que seducir un poco en esa vía. Y un poco, veo que puede ser interesante ahí para reconducir también y jugar con un poco la demanda nueva que está habiendo ahora en la sociedad. Bueno, pues eh, una última pregunta, porque nos hemos pasado en realidad del tiempo. un sitio nacional es Ahí está. Pues debería tener siempre un. Bueno, el ecológico, el etiquetado ecológico, siempre hace referencia al cultivo. no Luego, también en bodega tiene una limitación a la hora de utilizar tal cantidad de sulfuroso o tal cantidad de químico Normalmente un vino ecológico como etiquetado tiene un nivel de tóxico súper bajo. Pero no quiere decir que sea natural. O sea, un vino puede ser puede, un vino natural puede ser de cultivo ecológico. Sí, debe, mínimamente ecológico. Bueno, y ya está están las diferencias del cultivo orgánico, la biodinámica, la, la permacultura, la mezcla de todo. Hay quien no quiere certificar nada porque sabe cómo cultiva y para qué voy a pagar una, un sello anual. No sé, quiero decir. Y luego están las decisiones que se hagan en bodega, porque luego tú puedes rectificar el vino de muchas maneras. Bueno, eso, yo supongo que vosotros lo sabéis mejor que yo. O sea, que ya no es tanto el sulfuroso, sino, la, yo qué sé, pues los tartáricos, los carificantes, lo que le podamos utilizar, los aromas artificiales el tanino que le pongo para no sé qué, las maderas que, que sean más tostadas o menos tostadas, o sea que es que el vino luego lo pueden modificar de muchas maneras, o sea que al final tenemos un producto en el mercado que está totalmente maquillado. Entonces no siempre el vino natural es un vino ecológico. Los vinos ecológicos siempre tienen que salir al mercado con una incidencia de químicos súper bajo, igual que no puede utilizar en la tierra pesticidas de síntesis. Luego cuando esté elaborando en la bodega no puede utilizar ciertos productos. No pues este mi conocimiento, que seguramente alguien tendrá más conocimiento, más conocimiento más extenso como por ejemplo Ignacio de esto. Pero luego, el vino natural es que tiene que estar totalmente excepto de utilizar ningún agente externo que modifique la estructura natural del vino. Entonces, yo creo que, y claro, aquí es donde se genera el impacto totalmente positivo, porque tú lo que estás dando es un vino que no está tocado. O sea, evidentemente, tienes que acompañar la fermentación, tienes que seguir tu proceso de limpieza, el embotellado, el dejar... No sé, quiero decir que se hace el vino, se hace bien, ¿no? y utilizamos la tecnología para esto. Pero no maquillamos con químicos que rompen la estructura, o que crean asociaciones aquí químicas que luego nos van a sentar fatal. Entonces hay diferencia. El vino ecológico no siempre es vino natural. Pero un, el vino ecológico siempre va a ser más saludable que un vino que no es ecológico. ¿vale? Aunque esto también nos daría paso. a otra mesa redonda. Sí. sí, el primer paso, por lo, sí, por lo menos. El por primero... Lo que... o sea, yo... Sé, sé que la mesa eh, da para, como habéis dicho, sí. para hacer otra una tarde, otra mañana, otras jornadas. Eh, ojalá podamos hacerlo así, ojalá. además. Sí. Pero eh, nos hemos pasado de tiempo eh, eh, recordar simplemente que ahora el café se va a servir en la Escuela de viticultura y Enología. Y la muestra de vinos será allí. Si os habéis quedado con dudas eh, y queréis preguntar algo, eh, nada mejor que a las colegas que hay de vinos naturales, de vinos no naturales, hay de eh, todo, y a quienes estemos por allí nos podéis preguntar todo lo que queráis. ¿tale? Gracias. Muchas gracias. Eh, gracias ¿eh? no, nada. Pasación, o, o, no. Podríamos estar... La la aquí? ¿cuánto, cuánto sí. sí, nosotros tenemos rollo. Vamos a para... a... Sí, sí, sí. Sí, porque como no sabemos tal? a qué hora... Ah. ¿Qué tal? ¿Qué? Bien. Perfecto, no? Muy interesante. Boa artista